Relatos oscuros. No, y te digo que pinche Tata Martino, que pinche viejo que nos hace perder todos los partidos. Eh, pero a la gente ahí lo está y, y, y, así indiosando al pinche viejo. Este. Estamos en vivo, estamos en vivo y en directo. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos. Eh, ¿Cómo estás, Andrea? Te doy la bienvenida a esto que es Relatos Oscuros. Hola, Buenas hola. noches, ¿cómo hola estás? Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno volverlos a ver. Bueno, antes de que iniciamos la transmisión estábamos hablando precisamente de... Este, de las películas de terror, Estamos hablando precisamente de una película de terror y nos... Nos cacharon en, en, en la plática. Bueno, pues, eh, darle la bienvenida a toda la gente que está llegando. Y gracias por seguirnos en las diferentes redes sociales. Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, en todos lados. Dice de Duarte que invite los tacos con los que, que gané. ¿Ves que gané en, en una apuesta? Oh, sí, sí, sí, sí. Sí, aunque yo pensaba que iba a ganar México, pero hoy... que le tiene cariño a México y, y dice que debo de ser más patriota, pero hoy le demostré que, que gracias a México pues tuvimos un no. buen resultado económico. Mm. <risas> gracias a María de Jesús que nos está viendo por ser parte de esta bella comunidad, dice María de Jesús, Ghost in the Wall, también un abrazo a nuestro administrador estrella, Ghost in the Wall... ¿Sí sabías qué es? ¿Admin? Bueno, no, es como se llaman. Los que están ahí. Moderadores. Moderador, moderador. Uh -huh, uh -huh. Eh, Carla Reyes, le mandamos un abrazote también a Carla Reyes y también a, a mi amigo, mi amigo Alfonso López, que es el troll, es uno de, de mis trolls en Facebook. Sí. Eh, sí, ya, ya no lo odio, ya hasta lo quiero. Mira, ¿sabes qué? Este muchacho, Alfonso López, este, sé dónde vive. Él no lo sabe, pero yo sé dónde vive. Y también sé que tiene un grupo de rock ¿Sí? que se llama eh, Vómito Anorrectal. Uy, Ajá, sí, sepa, así se llama serio? su grupo, ¿en serio? Así se llama su grupo de Alfonso López que estamos viendo en pantalla. Así era de buenos. Vómito <ríe> Anorrectal se llama su grupo... Quién sabe, o sea, no, eso pues, sí, así sí así está será, feo. Así será de bueno. Pues quién sabe, pero. Será es... un vómito. Pero sí es muy troll conmigo, pero no, no, no le digas cosas feas. Ya, de hecho, ya, ya lo aprecio. Antes le decía, señora, usted no se meta, señora, siéntese, señora y todo, pero no. Pues si no, si él, si él, si no le gustaras, no estaría aquí. Claro, entonces. Tú le gustas, entonces, va claro, a de decir eso. Claro, y yo lo quiero también. Entonces, Alfonso López, le mandamos un abrazote. Estaría bueno que luego nos mandaras un link de donde escuchar esa música de, vómito, de vómito. vómito anorrectal. Vómito anorrectal. Estaría bueno escuchar cómo suena esa banda que tú tienes. Queremos oír a los vómitos. Los vómitos anorrectales. Sí, ¿Quieres que te las luces? Sí, que un... se ve más bonito. Eso... Ok, ni que fuéramos arbolitos de Navidad. Eso, pero se ve más bonito. Bueno, uh, un saludo a Adrián, a Roque, a Darío, Andrés, saludos desde Ecuador. Un abrazo a toda la gente de Ecuador. A la patroncita super también le damos una calurosa bienvenida, patroncita super, que nos está viendo en YouTube. Y también nos mandamos a... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No está sirviendo. ¿Pero qué haces acá, Alfonso? Muéstranos tu música de vómito. <risa> dice, pero me investigas, ja, ja, chido pues. Se te sigue como quiera, dice Alfonso López, ya ves. Pero, pero trolazo, no no crean que trolecito no trolazo, de esas que me dicen cosas bien feas. Pues es que esa gente que está así, así, así, moleste, moleste, es porque algo le gusta. ¿Y, sí. y porque tiene una envidiecita por ahí de algo. No, yo creo que ya Alfonso ya no. Entonces ya, Alfonso, Alfonso cálmate. No, Alfonso ya. Más bien muéstranos tu música vomitiva a ver cómo. Mira, de tanto, de tanto que me echaba hate, este, del odio nace el amor. Entonces, claro. Ya, sí. ya lo quiero a Alfonso López. Le mando un abrazote que está aquí, Alfonso López. Abrazos hasta, este, ¿dónde vive? Dónde, ¿Dónde vive? Mira, te voy a decir dónde vive. En a Cámbaro, Guanajuato a Cámbaro, Guanajuato, ahí vive Alonso López para que vea que sí, que sí lo tengo bien investigadito pero ya es de puro cariño, Alfonso López un abrazo y, este, ¿qué crees que se me descargó? ¿y entonces? ayúdame a ponerlo a cargar, por favor no, no, no. pero tiene el otro cargador, ¿sabes? ¿ahí hay un, un cable o no? Sí, acá hay un cable, sí pero el cable es diferente ah, no. es el de este, mira usemos este y el, y el cuadrito blanco, usa el cuadrito blanco, porfa. ¿Cuál cuadrito blanco? Eh, seguro debe estar ahí arriba. Ajá, ahí debe de haber un cuadrito blanco. Sí, arriba. O, te, o, o, pongo el mío. o el tuyo, sí, sí. Eh, saludos desde Toluca a Fabricio Martínez. Bienvenidos todos, gente. Espero que esta noche nos manden mensajitos, eh, puedan llamarnos por teléfono, contarnos sus historias paranormales. Vamos a revisar el WhatsApp que no hemos revisado, hoy sí lo vamos a revisar. ¿Y las pláticas cuando te estás colgando, no entendí, Maro Vázquez. No entendí, Maro Vázquez. Las pláticas eso es lo que estamos haciendo. Si en no las pláticas cuando te estás colgando. Días. Ah, que me estoy alargando. Ah este pues llámanos llámanos mira te voy a dejar el número telefónico para que seas tú la primera que nos llames sí. y nos cuentes una historia sí. hola margarita para hola margarita hola ghost hola hola hola hola Jordi. hola Man. hola dark angel a todos a todos a todos muy bien vamos a iniciar con lo que nos han mandado al whatsapp a ver de qué de qué cosas nos han mandado y bueno, si ustedes tienen alguna historia paranormal, ahora es un tema abierto. Nos pueden hablar de ovnis, de extraterrestres, de fantasmas, de monstruos, Te de miembros, duendes, de todo. de todo. Nos pueden llamar y contarnos cualquier historia de brujas y demás. Mientras tanto, revisamos el WhatsApp esta noche porque no lo hemos revisado en varios días. Hola, Laura. Hola, Dalia. La... Llama. Llama, Laura. Llama, Laura. Llama ya. Hola, Laura Barragán ayer no te vimos tenemos aquí un, un whatsapp que dice venta de uniformes de fútbol, se va a hacer pedido de México este miércoles para que llegue viernes atentos, se va a hacer el pedido de las playeras de fútbol le, le voy a poner aquí hola amigo yo quiero una playera de la selección mexicana pero tienes el número del, del chicharito no te hubieras reído, no me la va a creer bueno, ya. Pues yo sí quiero una de México, lo siento. Pero yo estaba haciéndole una broma. A ver, qué me, a ver qué nos contesta este amigo, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos. Saludos, Oxlack. Me presento, soy Axel Castellón. Trabajo en un programa radiofónico de corte paranormal a nivel nacional, acá en México, por parte de Radiograma Occidente. La radiofusoras donde emitimos esto es por la poderosa la que te gusta, la poderosa, la mexicana y los 40 más, pues mira, la poderosa no me gusta, o sea, eso sonó al bur, la mexicana, pues no, ya, ya tengo una colombiana, y los 40 y más, pues no, mi hermano, yo apenas alcanzo el tercer piso, estoy llegando al tercer piso, y que 40 y más. Nos complacería ofrecerte una pequeña entrevista dentro del programa. Nosotros radicamos en Puerto Vallarta, Jalisco, México, pero puede ser vía internet. No es cierto, estoy jugando con ellos. Vamos a mandarle un mensajito. Hola, mi hermano, claro que sí. Eh, dime cuándo, cómo, por aquí te puedes comunicar y nos coordinamos. Creo que sí, con mucho gusto. Un abrazo. Ahí está. El evento de. Ya, está, ya me contestó el venta de uniformes. Dice Oxlack de mi corazón, ¿cómo es que apuestas en contra de nuestra patria? Pero bueno. Le metiste 300 pesos a Suecia, felicidades, era un súper gran... Se saca el premio. Avisas cuando andes en el en vivo. Saludos para tu mujer Andrea. Mm -hmm. saludos Ya andamos en vivo, mi hermano. Andamos en vivo y estamos viendo ahí que andas vendiendo playeras de la selección. Ahí está. Mm -hmm. Vamos a ver quién más tenemos por acá. Uh, vamos a good morning, que no sé quién sea vamos con Dere que nos mandó llamó, Dere llamó varias veces pero no contestamos es lo que está marcando aquí el whatsapp, pero tenemos más mensajitos eh, uy pero sin el mouse no puedo bajarle hola luna ahí está Saludos, Oxlac, desde La Paz, Baja California Sur. Gracias por saludar a Griselda Bastida, mi ex, hace unas noches atrás. ¡Oh! Hola, mi hermano. Eh, pues el saludo ahí estuvo. Eh, lamento mucho que ahora sea tu ex o ya te reconciliaste. Cuéntame. En lo que llaman, estamos contestando los WhatsApp. René González nos mandó 130 pesotes. Dice, hay un video de Johnstone donde la mayor disvidencia... La mayor desvivencia en el mundo en donde se escucha cómo sufren, lloran, cómo los manipula para tomar el cianuro. Ah, Hay un video de, de John, John Johnny Jones. John Jones. Sí. Ah, ¿sí? Jim, Jim, Jim, Jim, Jones. Jim Jones. Dice la mayor desvivida en el mundo en donde se escucha cómo sufren, lloran, cómo manipulan para tomarse el cianuro. Ajá, Mándame sí, el link, mi hermano, y sí, eh, podemos escuchar el, el sonido este. Sí. Eso, de, de eso estaba yo hablando ayer. Eh, eh, sí, sí, sí. sí, sí. Y a, aparezcan este, ventanas emergentes. Ahí está René González, mándanos al WhatsApp, por favor, mi hermano. A ver de qué de qué trata lo que nos cuentas. Aquí otro mensaje dice, Ox mucho gusto, ¿tú piensas que si se llega al inicio y evolución de una tercera guerra mundial, lleguemos a ver las famosas tecnologías alemanas que se fueron sustraídas por parte de los gobiernos rusos, anteriormente soviético y estadounidense? Recibe un cordial, saludo. Yo creo que nuestro amigo se refiere a que eh, los nazis habían hecho prototipos de posibles... Eh, pues bueno, objetos voladores que tenían forma discoidal eh, y que asemejaban a lo que todos conocemos como ovnis o naves extraterrestres. ¿Sí sabías que los alemanes construyeron o estaban creando eh, ese tipo de aeronaves? Sí. ¿Sí? sí. También, ¿sabes? Ahí los, los alemanes tenían una, un proyecto que era lo de la campana. Sí, la campana. ¿Sabes de qué trataba la campana? Pues saber, más o menos. <risa> sí, la campana de qué trataba, es que ¿no? que ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú hablas de un tema y yo me, me agarras así como fuera de... Bueno, pues es que hay que saber de todo. Mira, <risa> la campana era como, como una máquina que, eh, no sé, mejor si investigar. Eh, <risa> ah, bueno, entonces no me critiques. A ver, ya me Vamos, hay gente, dice, vamos a ver. investigar porque hay que saber de todo, a ver. Saludos míos, Castro desde Tijuana para todo el mundo, un abrazo para Pablo un proyecto para viajar en el tiempo, si no mal recuerdo, era la campana es que no sé si era para viajar en el tiempo creo que sí, era para viajar en el tiempo sí. buenas noches, Danubio Pablo, buenas noches, ¿qué dice que era el famoso ovni de campana? Ah, míralo, acá está John Piratón, a ver ¿qué dice? La campana era un supuesto aparato de investigación científica o una supuesta eh... ¿cómo es que se dice esto? Wonder Waffle, nazi. Fue, Wonderful. Fue No, Wonder, Wonder, Wonder Waffle, nazi. Wonderful. Bueno, fue escrita por el periodista y escritor polaco Igor, Igor Witkowski, en pra, Prada. Igor Chaikowski. Chaikowski no. Siendo popularizada, siendo popularizada más tarde por el periodista militar y escritor Nick Cook. O sea que... Ni, ni Kukaku, ni Kukaku. O sea que la campana era... ¿Qué? Pues no dijiste nada. La campana era un supuesto aparato de investigación científica. De Wonder Woman. No, Wonder Woman no. Sí, pero ¿qué hacía la campana? Sí, era como que va eh, para viajar al, al, en el tiempo, ¿no? Sí. Vamos a contestar a esta llamada. La primera de esta... Noche. La campana nazi. Buenas noches, bienvenido Quién habla. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, ¿y tú? Aquí mi hermano mira, iniciando esta transmisión de Relatos Oscuros. Buenas noches. Buenas noches. Eh, esa cantona sí. a la que te refieres creo que es la, la Dicloque. ¿eh? Ok. Wonder Wolf, ¿no? Wonder Waff. ¿Cómo se dice, a ver? Eh, sí, Wonder Wolf. Sí. Wonder Woman Ajá, esa campana, ¿sí sabías? La, la, Platícanos La Wonder Woman y el Superman <ríe> La Wonder Woman, que la estuvieran Que la estuvieran haciendo Ok, ¿qué, ¿qué sabes de la campana? Pues Por lo que sé, era una máquina Del tiempo Sí, ¿verdad? Sí, que creo que la mandaba a hacer Adolf Hitler sí, Para supuestamente Investigar los viajes en el tiempo Sí, no sé de dónde haya salido esta información, o si físicamente encontraron la campana, porque si está la campana físicamente es porque sí estaban realizando ya estos experimentos, ¿no? Sí, de hecho creo que hay un documental en, en History Channel, pero de hecho creo que por eso lo tengo la información ahí en la cabeza. Ok, ¿tú crees que sí fuera posible esto que hacían los nazis? Pues no sé, si de, de ser posible, pues ya, ya habría algún registro, yo pienso. Sí, quién sabe, quién sabe si haya este viajantes del, en el, del futuro. ¿Ya ves que salen imágenes ahí extrañas de personas que traen un celular, etcétera, en fotografías antiguas? Sí, pues de hecho si existen los viajes en el tiempo ya existen, porque si... Si si los viajeros del tiempo vienen del futuro y tienen que regresar su tiempo, por lo que ya existen. Debería, debería claro. de existir, algo así. Deberíamos de eh, ver si alguna persona extraña este pudiera ser apta para señalarlo como un viajero del tiempo. Que si un viajero de, del tiempo, que se reporte en los comentarios. Oye, sí, estaría bueno que nos digan este, los resultados deportivos para que podamos este apostar? que, que, que, que ya ¿Cuánto va a quedar México en el primer partido? este Mira, mi hermano, no me hagan caso, pero yo veo un 2-0, va a ganar Polonia, 2-0. A México no me hagan caso, no vayan a apostar. Yo sí lo voy a apostar, pero ustedes no me sigan. este Yo digo que un 2-0 gana Polonia. ¿2-0? ¿Mm? ¿Tú, ¿Tú cuánto crees, mi hermano? Pues yo digo que un 3-0 a favor de México. ¡Órale, órale! 3-0 a favor eso de México sí contra un, Polonia. Un, eso sí es un patriota. eso sí es un órale, patriota. ¡Órale! <risa> 3-0. Es que ¿quién, los va a ¿quién va a meter los goles? A ver, pon tú que sí 3-0, pero ¿quién va a meter los goles? Mira, yo no, yo no sé la, el... el movimiento de México... No, sí, yo que en México. <ríe> Muy bien, mi hermano. Bueno, pues de dónde nos hablas también, desde Aguascalientes. Muy bien, mi hermano. ¿Una leyenda que sepas de Aguascalientes, una historia? La leyenda de la niña cabeza de muñeca. La leyenda de la niña cabeza de muñeca, esa nunca la he escuchado, a ver, cuéntanos. No, nunca la he escuchado. Sí, es que aquí en el Parque Héroes an antes era un un aeropuerto ¿Un aeropuerto? Y, y si era un aeropuerto y, <coughs> había un mecánico que no tengo entendido si era el más famoso o era el principal pero a quien siempre le mandaban a arreglar la mayoría de los, los aviones y pues un día iba con su hija este, que coincidentemente ya había salido de su de su escuela okay. y de ese día le tocó que su jefe le dijo sabes qué, si ya, sé que ya es tu hora de salida pero necesitamos que repares este avión, te vamos a pagar las horas extras. Y dijo, va, pues necesito dinero para los úteros de mi niña, este, pues va, te, te lo arreglo. Fue, lo arregló, y a la hora que quedó arreglado, pues la niña le, le, le trajo el avión y se acercó más de la cuenta y... No se dio cuenta el papá de que a la hora que arregló el, el avión, este, se, se, se encendió las turbinas y absorbió a la niña. Pero iba la niña jugando con su muñeca sí. y, y absorbió coincidentemente el cuerpo de la muñeca y la cabeza de la niña y, lo, y fue lo único que se pudo recuperar. Por eso se dice que es la niña cabeza de muñeca, porque quedó la cabeza de la muñeca y el cuerpo de la niña. Y si tú vas al parque, eres a, a, a, en cierta fecha y en cierta, cierto horario, te va a tocar ver el, la niña, pero si no quieres jugar con ella, eh, si te fijas bien, va, va a tener una cabeza de muñeca. O sea que espanta ahí la niña con cabeza de muñeca, espanta en el parque... Sí, es que sí. Ok. Si sí, es que tú no quieres jugar con ella. Uh -huh. Pero no sé. normalmente todo el mundo quiere jugar con ella, porque normalmente, pues, una ni niña sola y, y queriendo jugar, pues, uno dice, en lo que llegan sus padres, o, o voy a, a buscar a sus padres, de esto, de esto, de esto, y pues, uno se pone a jugar, ¿no? ¿Y de qué año es esta historia, más o menos? Pues... De hace como 50 años, todavía no existía el... Fíjate, yo todavía yo no nacía. No, no, pues... Te y yo nací hace 24 años. Hace 24 años, todo no, estaba chico todavía. Muy bien, voy a buscar esa historia de la sí. niña con cabeza de muñeca. Sería un buen lugar para ir a visitar en Aguascalientes y poder tomar la fotografía y poder redactar la historia también para uno de mis libros. Te agradezco mucho. Sí. De hecho aquí en Aguascalientes hay muchos, muchos sucesos paranormales. Ahí okay. se, se llegan a presentar muchos. A mí me tocó una vez que se me presentó un, un compañero muerto aquí cerca de, en una cortina de un, de un, de un lago. A ver, a ver, a ver, cuéntame, ¿cómo que un compañero muerto? Eh, ¿Se murió un compañero tuyo sí. de la escuela? Sí, y, um, por, por respeto no no voy a decir los nombres y ojalá, espero <risa> este quedar en el anonimato, pero pues sí, se, esto, una vez en, este, se me presentó un compañero fallecido. Ok, pero ¿de qué murió este compañero? ¿En la escuela murió? No, de um, COVID. Ah, ok, ok. Entonces falleció. ¿Y qué sucedió? ¿Dónde estabas tú? ¿Y cómo es que se te apareció? En, estaba en una, en una cortina de, de un lago y se me presentó de... de venía de frente y se me quedaba viendo y yo, yo, obviamente, para esto, mi compañero ya llevaba casi 11 meses de, de fallecido. Sí. Y... De hecho, le llegué a tomar fotos. Ok. Ok, le tomaste a fotos. Punto, a ese punto llegué, llegó mi encuentro con mi compañero. Y venía de frente y, y se me queda viendo. Y en, en este esta cortina hay una bifurcación que puede tomar uno hacia la derecha para ver el bordo o de frente para ver el acantilado okay. y yo estaba, yo estaba en la orilla del acantilado y él tomó el, la difurcación para ver el bordo okay. ¿cuál yo, el bordo? Aquí, el, o sea, así se le llama el borde de, ah. del, de okay. la cortina okay, okay. o sea el borde de la cortina okay. y se me queda viendo y me sonríe este, me, me, me sonríe eh, diciendo, eh, como captando la indirecta de que sí, sí, sí supe quién era. Sí. De hecho, iba con la misma ropa con la que falleció mi compañero. Ok. O sea, quisiera mm. sí su espíritu, pero ¿qué andaba haciendo ahí con el gordo? O sea, ¿por qué se presentó mm, no, no, ahí sé... y no en su casa o en la escuela? ¿Por qué ahí...? en la cortina. No te, no te sé decir. Era muy tu amigo. Pues, pues sí, siempre fue mucho, muy amigo de, de muchos de nosotros. Y te dijo y algo. Siempre fue muy... ¿No? Y él... Lo que a mí me gustó es que no, no, no, no me dijo nada más que me sonrió y pasó de largo. Okay. Y, y yo cuando Dije a mi hermano Le este, dije, mira eh, Es mi compañero Y hasta se, se sacó de onda Porque in, incluso este, Nos acercamos Un poco y, y, sí, y sí Efectivamente era él Y ya fuimos con, con Nuestra madre porque era su cumpleaños sí. Y cuando quisimos enseñar Este Presentarle la situación ya no estaba lo único que ahora sí que dejó atrás fue un, un vaso que llevaba con él, de una michelada. ¿Quién llevaba la michelada? Bueno, él. ¿El, él llevaba, ¿el amigo el, fallecido? Sí. Cuando te encontró él te, te dio una sonrisa. Un vaso de plástico no sé qué habrá sido y ahí sí la verdad no quise investigar qué, qué habría sido. Llevaba un pero vaso. Sí. O sea, el fantasma llevaba un vaso. Sí, un vaso de plástico. Ok. Ok. Qué raro eso, ¿no? Qué raro. Pues la verdad, este, a mí... Este, sí fue un encuentro que la verdad me agradó mucho y no... No es como que me haya sacado mucho de onda, pero sí... Sí fue un encuentro que la verdad a mí sí me gustó mucho haber tenido, porque sí... Fue una persona que a todos nos nos agrada mucho estar con él. Sí. Y son de esos, de esos encuentros que uno uno tiene a veces con lo paranormal y dice, no, pues a veces no, no todos los encuentros paranormales tien, tienen necesariamente que ser de susto. A veces tienden a ser este, para bien o alegrarle a uno el día. Ok. ¿Y le platicaste eso a sus familiares? La verdad es que no, nunca le, le he querido contar a sus familiares porque como todavía estaba muy reciente la herida, sí. de su pérdida nunca quise decirle. Y es un... Sinceramente decirles, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Sería como estar... La verdad... Sí. de Mi percepción sería como estarme burlando de ellos. Sí, sí. Mejor, mejor no, ¿no? Si se si anda apareciendo, pues que se aparezca también a sus familiares y la, y la verdad si se me presentó a mí fue por algo y si, si quisiera que le que le contara a su a su familia me hubiera dicho o me hubiera dejado alguna señal que le que así quisiera que le que lo hiciera pero es son para, para mí en mi percepción un recuerdo un una cosa que quisiera yo tener para mí Ok, ok. Un, un, como recuerdo de, de, um, así un recuerdo, para mí un recuerdo bonito, porque el, de aquel, que lo, que lo presentaron sus cenizas, este, yo, yo fui uno de los más afectados, porque sí, sinceramente, fue, fui uno, uno de los que sí, fue más allegados a este compañero. Ok, ok, mi hermano, está bien, pues estuvo, eh, como tú mencionaste, no necesariamente tiene que ser algo que dé miedo, puede suceder algo paranormal y que sea algo bonito, hasta eso ¿no? y en este caso tú te sentiste sí. bien sí. sí, la verdad y es que sí, sí para esto, déjame te cuento una cosa, cuando cayó enfermo él un día antes me lo encontré en una, en una plaza pública iba a ir con unos compañeros, yo me imagino, de, de su facultad, y, y el día siguiente este, cayó enfermo, porque no, no sé qué este, si se enfermó, en la traducción de que, de que lo vi o no sé, cayó el día siguiente enfermo, y, y dos semanas después me marca otro compañero que tengo, si me dices ¿sabes qué? Falleció. Yo me saqué mucho de onda, porque básicamente fue... Te vi el día siguiente a este enfermo para ya nunca más recuperarte. Ok, oye mi hermano, y eh, te iba a preguntar si... Sí, ya se me fue lo que te iba a preguntar. 100 fotos. Ah, no, exactamente. 100 fotos. Que si no entendí bien o mal, ¿fue que le tomaste algunas fotos? Sí, este sí si te, este, si te las podría mandar, no más que. Ahora sí sí te las mandaría a ti, pero te. Te pediría que no la compartieras con nadie, porque ahora sí que es un. Este, por, por cuestiones eso de que. Que no quisiera que se supieran el, el. ¿Quién es la persona, no? La identidad de esa persona. Sí, la, la identidad de esta persona. Ok, pero si eh, la puedo subir en mi Patreon, por ejemplo, ahí tengo como 15 personas. Pues mira, ahora es sí que prefería evitarme el. el morbo y todo esto, pero sí te las podría compartir si es que este tú Y ahora sí que no este Como, como su hermana también es muy, muy amiga este, Ahora sí que ¿Te prefería que eh, Ya ves que a veces hay casualidades ah. muy rarísimas de la vida Pero que se, se llegan a dar Ok, ok, pero la fotografía eh, Me refiero a las fotografías del fantasma que viste, ¿no? Sí ¿Y por qué eh, se ve muy claro? ¿Se ve muy claro qué es esta persona? ¿Se ve el rostro y sí. así? Pues, era, el, ¿El rostro? No, pero sí, sí, sí está ahí plasmado el, mi compañero. ¿Pero no ¿cómo, lo ¿cómo, sensular, sabrían, cómo sabrían que es, es tu cumpleaños, tu, compa, tu, cumplea, tu compañero, <ríe> si no se ve su cara? Es que en una de las fotos que le tomé sí sale de perfil. Y sí se le ve la mayor parte del, del rostro y bueno la difumino, difumino. Sí, se le censura difimuno, la cara y, y listo. Difumuno. Pero si me podía, si me pudiera hacer el favor de difuminarle la cara. Ajá, eso. Y, y los zapatos, porque ahora sé sí que los zapatos era un distintivo de él. Ok, ok, usaba algunos zapatos en especial. Sí. ¿Unos Nike? No es que no quisiera decir eso, pero sí. Ah, okay, okay. Vamos a decir que sí. Ok, ok. Entonces, sí, también le dijimos uno los tenis. Entonces, ¿me lo mandas por WhatsApp? Sí. Perfecto, mi hermano. Bueno, te agradecemos mientras mandas las fotos y las presentamos más adelantito del programa. Te mandamos un abrazo y te agradecemos que nos platicado esta historia, y no te preocupes, ¿eh? voy a, a editar la imagen antes de mostrarla a la gente. Claro, muchas gracias, Manu. Que estés muy bien, te mandamos saludos. Gracias, igualmente. Bye. Bye. Bye. Oye, esa leyenda de la muñeca, esa está buena. ¿A qué ya, la encontré? ¿La, encontraste a, la sí. a ver, cuéntanosla, para que sepamos mejor esa <coughs> leyenda de la muñeca. Eh. El título es La leyenda de la niña con cabeza de muñeca es una de las más oscuras y tenebrosas del estado de Aguascalientes. La terrorífica leyenda de la, niña con cabeza, de la niña con cabeza de muñeca es una de las más oscuras de Aguascalientes. Cuenta la leyenda que era un padre de una niña que trabajaba por muchas horas en el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes, reparando aviones y no tenía tiempo de estar con su familia. Un día, el padre de la niña decidió invitarla al aeropuerto donde trabajaba para que estuviera con él. La niña estaba en un lugar seguro. El trabajo fue poco, sin embargo, cuando se terminó el turno, el, el turno del papá le pidieron que reparara una turbina e iba a recibir un dinero extra por lo, des, por lo que decidió regresar al área de trabajo. Cuando se encontraba reparando la turbina, la niña se acercó y su papá no se dio cuenta de su presencia. En cuanto quedó reparada la turbina, los trabajadores la prendieron para ver si funcionaba, sin percatarse que la niña estaba allí. Según cuenta la leyenda, que lo primero que vieron fue como la turbina le arrancó la cabeza a la niña y a una muñeca con la que jugaba. Tras el hecho, los trabajadores solo escucharon el desgarrador grito de la niña, fueron a buscarla y solo encontraron su cuerpo y la cabeza de la muñeca. Con el paso de los años, el lugar donde estaba ubicado el aeropuerto hoy se convirtió en el Parque Héroes Mexicanos, donde cuentan los visitantes que se han registrado hechos inusuales. <coughs> en las noches se escuchan susurros de una niña que pregunta, ¿Quieres jugar conmigo? Según la leyenda, se han encontrado con la tenebrosa imagen de una niña con ropa llena de sangre, pero con cabeza de muñeca. Algunos padres afirman que sus hijos les han contado que han jugado con una niña con cabeza de muñeca. Sin embargo, los adultos no pueden verla de día, solo en la noche. La niña no podrá tener el descanso eterno hasta no encontrar su cabeza. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, está oh, buena! Está buena la, la historia. Sí. Estaría bien Me ir a, a ese parque para pues tomar un videíto y contar la historia. Por cierto... Estoy eh, grabando, bueno ya, eh, nuestro editor, que es este Droid está editando ya el video de la Fuente de los Muñecos, una historia similar a esta, paranormal, pero en el estado de Puebla, así que la vamos a tener para pasado mañana, estará ese video, y para la gente que me está diciendo sobre el policía que recibió un fantasma en la noche, en un eh, sanatorio allá en Argentina, Mañana subo el video, mañana eh, el día de hoy ya lo estábamos realizando, así que mañana subimos ese video y pasado mañana subiríamos entonces el de la fuente de los muñecos que fuimos a grabar a Puebla. Tengo también a otros videitos por ahí que grabamos en Puebla, así que voy a estarlos subiendo para que vean un poco de, del viaje que realizamos y también sobre los viajes que hicimos hacia Tabasco, hacia Veracruz, que ya subimos el video, hacia Campeche y finalmente para eh, Mérida que creo que sí grabamos algo en Mérida sí ya me acordé grabamos Mr. que es el pueblo fantasma sí sí sí Javier Ashley este, quieres jugar conmigo este Oxlack, él los pone en pantalla qué dice qué quiere Guaco Guaco desde que empezó está muele y muele que si no está dota aquí ¿Dónde está Dot? Que yo venía con Dot y solamente aparezco yo. Entonces, Guaco, no sé. No sé dónde esté Dot, mi hermano. Si, ojalá aparezca Dot ahí en los comentarios también para que no te sientas solito. ¿Sabes quién es Dot? No. No lo he visto. Okay. No lo he visto. <ríe> Son este, los... ¿Cómo se llaman? ¿Los Animaniacs se llamaban? Guaco... Yaco, Guaco y Dani. Ah, sí. Yaco, Guaco, sí, ya Animaniacs. Guaco Dani, Animani. Yo pensaba que era alguien de ahí. No. no. Dice, eh, sí, Animaniacs, dice John Piratón. Oh, salúdame Gian. Oh, salúdame a Maru. Que feliz cumpleaños. Ya pasó el cumpleaños ya pasó. de, de Mari, Maru. De Maru, ya pasó su cumpleaños. Hola, Nai. De las Animaniacs, dice Fénix. Así que, Guaco. A ver, ¿qué es lo que quiere Guaco? Preguntémosle a Guaco, ¿qué es lo que quieres, mi hermano? Porque está, escribe, escribe, que yo no sé qué, qué etcétera. Oxlack, puedo marcar, tengo dos experiencias paranormales. Por favor, Raimundo, el número estará en pantalla en estos momentos para que nos llames y nos cuentes <risa> esas dos historias sobrenaturales. También nos mandaron un videito, algo que, que nos dijo nuestro amigo que estaba, que me había mandado el WhatsApp. A ver, ¿cuál es? Ah, caca. Eh, no, no, este no Oye, es. Qué chévere sería hacer esa ilustración de la niña. Una niña con cabeza de muñeca. Ah. ¿Cierto? Ah, pues sí, pues puedes hacer uh -huh. una de las fotos. Uh -huh. Haz una de las sí, fotos, exacto. Sí, con la cabeza de muñeca. Sí. Aquí mi hermano nos mandó algo, pero, bueno. Aquí dice alguien, tenemos en pantalla lo de WhatsApp, y dice lo siguiente. Hola, Oxlack, saludos desde Talnique, El Salvador. A mí me han pasado varias cosas sobrenaturales desde que era pequeño. Hace unos cuatro años me sucedió el mayor asedio sobrenatural. ¿Me confirmas si te puedo llamar y contarte? No te confirmo, yo te llamo. Llamémosle a nuestro amigo desde El Salvador, que nos quiere contar una historia sobrenatural. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, Axelag, ¿me escuchas? Sí, te escucho, mi hermano. Saludos. Desde hasta Talnique, El Salvador. Sí, en El Salvador. Pues qué gusto saludarte, Oxlade. Bueno, eh, sí, sí te puedo contar la historia. Eh, mi nombre es Manuel Salamanca. Vivo en El Salvador. ¿Sí me sigues escuchando? Aquí te escuchamos, Manuel. Sí, bueno, mira, eh, de hecho, a mí me han sucedido muchas, muchas historias. Yo vivo, bueno, es mi pueblo se llama Arnique, en El Salvador. Creo que tú viniste el año pasado al, al Salvador, o sea, no, no recuerdo muy bien, pero creo que así te vi por acá. Sí, sí, pasé al centro, pasé ahí al centro nada más. No tuve tiempo de, de poder visitar algunos algunas regiones, pero sí, sí pasé. De pasadita conocí un poco el Salvador. Sí, bueno, qué gusto. Bueno, mira, te cuento una de mis historias. Te voy a contar la, la más, la peor, la que me ha pasado. Sabes, eh, bueno, yo solía cuidar una finca de café, acá en que hay muchas fincas cafetaleras, sí. entonces pues yo cuidaba lo que es la casa, la casa patronal de donde vive el patrón, ¿verdad? Sí. La finca. Pues, estando en este lugar, a mí me comienzan a pasar cosas muy extrañas, eh, porque tengo un hermano que a él pues, le gustaba meterse a páginas y él decía que era, pues, una persona cristiana, ¿verdad? Sí. Y, pues, él decía que se metía a las páginas esotéricas para investigar cómo trabajaban ellos y luego el poder eh, luchar contra ellos. Algo raro, ¿verdad? ¿Quería, ¿te quería o sea, comunicarse con los espíritus? Eh, tal vez, eso es lo que quería. Pero yo pienso que a raíz de, de las páginas eh, satánicas en las que él se metía Oxlack. Creo que a mí, pues, por eso me habrán pasado muchas cosas. Ok. Y, bueno, aparte de las que me pasaban antes. Pero te comienzo a contar. Eh, todo comenzó así, Oxlack. Esa casa patronal ¿no? se llama la finca Victoria, Agamemnon, acá está, en mi pueblo, Talmique. Ahí yo comencé a cuidar en la finca, pues, me hice vigilante, ¿verdad? Pues acá se cuida como vigilante. Tú vas, vigilas la finca, la casa donde, donde está el patrón. Ahí está la oficina, pues, donde también, ¿verdad? Se hace la administración de la finca. Sí. Y pues bueno, la primera noche que yo comencé a cuidar la finca, yo iba, todavía estaba yendo a la escuela, a noveno grado, escuela pública, ¿verdad? La primera noche eh, yo comencé a cuidar a las 9.40 de la noche. Era un turno corto, entraba a las 9 de la noche, salía a la 1 y 20 de la mañana. Ok. Y justamente cuando entré a cuidar a Osla, abajo... Eh, está, cuando está la finca, está, hay una calle que baja hacia la finca, la calle continúa y abajo hay un tanque de agua, donde la gente pues a veces va a traer agua y es, una, es un nacimiento natural. Okay. Eh, en ese tiempo, era alrededor de agosto, en ese tiempo pues no teníamos trabajadores eh, que se quedaran ahí en la finca, porque a veces sí se quedan, por ejemplo, este tiempo que es noviembre y diciembre, sí, trabajadores se quedan en la finca porque vienen a cortar café de otros lugares de aquí a El Salvador. Es la temporada de recolección de café. Ok. Y vienen. Pero en ese tiempo, pues, no había nadie. Y eso fue el comienzo. La, cuando yo estaba cuidando en la finca, me acerqué un poco al área del tanque y escuché una risa muy fuerte, muy fuerte como de una mujer. Se rió, pues, una carcajada, pero que venía como si fuera una onda expansiva. Ok, como que iba incrementándose, como que iba incrementando el sonido, ¿no? Sí. A ver, ¿qué sí, puedes hacer? incrementando hasta... ¿Puedes hacerle un poco como escuchaste la risa? Pues como, ja, ja, ja, pero venía, pues no sé, extraño, venía el sonido pues aumentando poco a poco. Ajá, pero era como, ja, no, ja, ja, ja, ja, ja, como una voz así gruesa. Es correcto. Sí, como, como de una vieja, pues como de una vieja. A ver, hace como una vieja. <risa> no te lo puedo hacer algo no, mucha pena. ¿eh? No, <risa> no, nadie, nadie nos está escuchando, tú tranquilo, tú de. Hace... Pues no, era como un ja, ja, ja, ja, ja Y bueno, y pero, pero no sé, se venía escuchando muy, muy fuerte, y entre noche. los árboles, como rebotando el sonido. Ajá. Y bueno, hasta que me llegó me llegó cerca de los oídos, me llegó cerca de los oídos, la risa, y sentí como si se me arriba en el oído. Okay. Entonces, yo al escuchar eso, pues, lo que hice, lo primero que hice es salir corriendo, salí corriendo, y me metí a la oficina. Sí. Eh, pues ahí está la finca, ahí está la oficina, me metí. Eso fue lo primero que hice. esa fue la primera noche. ¿Esa fue la primera noche que, que velaste? Esa fue la primera noche que cuide. Esa fue como la bienvenida Ajá. de todo lo que me pasó después. Okay. Luego, o sea, comenzaron otras cosas eh, peores, peores a, a eso. ¿Qué pasó? Te cuento, una de las otras noches que yo estaba cuidando, estaba escuchando música, a mí siempre me ha gustado mucho, me gusta, el metal, black metal, todo tipo de metal pesado, ¿verdad? Sí. Y estaba escuchando eh, músicas, adentro de la finca hay patios donde se pone el café a que le dé el sol para llegar a cierto punto, a quitar la humedad y que esté listo pues para para poder procesarse, ¿verdad? Pues una de esas noches yo estaba sentado en una silla viendo hacia el patio eh, estaba pues con la cabeza hacia abajo cuando levanté la cabeza o sea, eh, había un toro negro muy grande frente a mí okay. estaba a unos a unos 10 metros, el toro me miró, movió la cabeza como agitando los cuernos, yo pensé que pues como siendo vigilante, pues yo seguramente tengo mucho sueño y pues estoy alucinando del sueño, sí pero no, me atragué los ojos para limpiarme, pero no, el toro seguía ahí, o sea, estaba ahí, me miró, ¿Qué? me alcancé a parar como pude, me temblaron las piernas, me puse muy nervioso, sentí que el, los cabellos cabeza, sentí que me los tiraban hacia arriba, me puse un poco mal, bueno, ni modo, pues le hice frente, porque ya me habían pasado otras cosas, son naturales, eso fue lo segundo, luego, pues las otras noches... Oye, pero el toro, eh, ¿cómo era el toro? ¿Era negro, era café, te estaba viendo fijamente, cómo es que desapareció, o qué hiciste con el toro, ¿O lo espantaste, qué pasó? Mira, la verdad es que de los nervios, el toro era un toro grande, negro, toro grande, grande, y negro. Pues, ¿sabes? Le pasé la verdad que movía la cabeza. Claro, lo que pasa es que al verlo, o sea, al verlo, pues, nunca había visto algo así, de esa forma, sí, había visto cosas, porque yo vivo cerca del cementerio, y créeme que he visto cosas feas en el cementerio. O sea, eh, pero dice todo, lo que, que, lo que pasa es que lo que hice una vez que lo vi y confirmé que estaba ahí, pues yo solo me di la vuelta y me metí otra vez a la oficina. Es que la oficina tiene una salida uh -huh. que está hacia la calle y otra que está pues hacia dentro de la finca donde están los viveros, donde se, pues, se cultiva el café, donde se siembran las semillas, eh, se preparan los árboles de café para que vayan creciendo, se les pone hay un vivero. Entonces pues yo estaba al lado del vivero. Entonces claro... Eh, al verlo, lo que se me vuelve a meter, me metí de regreso a la oficina, eh, me metí otra vez a la casa patronal, porque tú puedes entrar por un lado, salir por otro, tiene diferentes salidas. Okay. Es un área como de la manzana, lo que es la casa. Y eh, bueno, esa fue una de las cosas, el, el toro, pues yo lo vi, lo que pasa es que al verlo, pues, me paré y me metí, creo que se quedó ahí, no lo sé, pero me asustó mucho. Okay. Me asustó mucho, fue bastante horrible. Luego, las siguientes noches, pues, comenzaron otro tipo de asedio. Para mí eh, fue lo peor. Comencé a tener sueños, pesadillas muy recurrentes. Sabes que comenzaba soñando que yo iba caminando en una calle y que el ambiente se miraba un poco oscuro, eh, como si fueran... Bueno, acá en El Salvador, después de las seis y media de la tarde, comienza a oscurecer, se ve como, pues, eh, luz de día y a la oscuridad de la noche comienzan a... Entonces yo miraba el ambiente así, mientras en el sueño iba caminando. Pero mientras iba caminando, de repente comenzaba a flotar en el aire y pues comenzaba a dar pasos como si iba hacia arriba, hasta que terminaba de cabeza, de cabeza, caminando en el aire, flotando de cabeza. Lo raro es, o sea, que pues yo despertaba del sueño y se si me volvía a dormir, volvía justamente al lugar donde me quedaba, al mismo sueño. Comenzaba a caminar otra vez los pasos hacia arriba y luego caminar de cabeza. Entraba en un cuarto oscuro caminando de cabeza. Cuando entraba en ese cuarto oscuro, comenzaba a sentir eh, un montón de presencias. Eh, no sé qué tipo de presencias, pero me provocaba el miedo. Sentía que había alguien en esa habitación, estaba oscura. Esos fueron los sueños recurrentes. Eh, luego Siempre en la finca, porque siempre seguía de vigilante, estuve de vigilante tres años en esa finca, o sea, sí. eh, a veces yo pues eh, me, me iba al área donde están los, los viveros donde se hicieron la semilla de café, y pues me paraba a la par de unos árboles, tenemos árboles de aguacate, de mangos, diferentes árboles ahí, me paraba al lado del árbol de aguacate, ¿Qué? y de ese árbol me comenzaba a llover tierra, caía tierra yo estaba veces con el teléfono eh, jugando verdad jueguitos tenía un teléfono Nokia 5130 de los pues todavía no teníamos Android sí creo que ya comenzaban a salir pero yo no tenía pues estaba jugando y de repente del árbol caía tierra caía bastante tierra y así pero pero cómo es posible y esto de tierra de dónde sale cómo es posible bueno eh, no sé, lo veía como un poco insignificante comparado con las otras cosas, pero eran pues parte de lo que me seguía pasando. Sí. Eh, me caía tierra una vez, al momento volvía a caer más, y pues seguía cayendo cuando ya veía que pues era demasiado que, no sé, seguía cayendo tierra, así esto ya no es normal, ya me voy, ya me asusté. Me asustaba, me iba para el otro lado de la finca, pues como tío, es un terreno, de una manzana bastante grande. Me salía al lado donde está la calle que baja hacia la finca. Eh, en la calle, enfrente de, de la finca, hay un cerro bastante grande, se llama el Cerro del Tamagas. Ajá. En el cerro, durante la noche, like, yo, ese cerro, pues es, tiene, tiene café. Ahí, ¿verdad? Café sembrado, pues ahí la gente pues, va a cortar café, a la recolección. Pero yo, a las horas como de las una de la mañana, dos de la mañana, escuchaba que gente. Estaba cortando café a esa hora. Okay. Escuchaba sus voces. No entendía lo que decían, pero la escuchaba. Y los árboles de café incluso se movían. Se movían los árboles de café. Ok. Lo escuchaba lejos? Sí, dime. Se escucha interesante eso de que escuchaban las voces. Sí, claro, claro. Y sabes, o sea, yo veía hacia el cerro, hacia arriba y hacia pero No, no, no, no tiene que haber nadie a esta hora. ¿Quién va a estar a esta hora cortando café? Si sale una de la mañana, es imposible. Los comenzaba a escuchar en la punta del cerro, luego más hacia abajo, hacia la mitad, y luego los escuchaba tan cerca, hacia el otro lado de la calle, que el, o sea, el cerro termina en la calle, las falas del cerro terminan en la calle. Los escuchaba tan cerca, a unos 10 metros, a las personas, cortando café, hasta que me asustaba demasiado. Y no volvía a meter otra vez a la finca. Luego... Pues seguía, seguía el mismo sueño otra vez. Cuando me dormía, terminaba mi turno. O sea, seguía el mismo sueño otra vez a dormir y comenzar a caminar otra vez en esa misma calle, el mismo ambiente oscuro y comenzaba a caminar de cabeza otra vez. Comenzaba a caminar de cabeza. Eh, otra vez entraba al cuarto oscuro. Siempre soñaba lo mismo. Yo digo, ya me parecía demasiado extraño. Si esto ya es normal, ¿cómo puedo soñar el mismo sueño tantas veces? No sé si a ti te ha pasado, pero no sé si tú lo ves normal. No, no, no, pues pero síguenos, síguenos platicando. Claro, claro. Eh, bueno, mira eso. Luego, pues a veces estaba dentro de la finca. Adentro está la oficina, ¿verdad? Está la oficina, luego está la casa, pues. Es que grande está la, la oficina. Está, la, está todo unido, la casa donde duerme, pues, el patrón, que es mi padre, de hecho. Y está una bodega donde hay venenos. Yo, a veces, escuchaba que por las paredes de la finca, esa es una casa, una casa, pues, estilo modelo francés. Fue hecha en el año 1940, hacia adelante. Es de madera, tiene diseños muy bonitos. Escuchaba que algo caminaba por las paredes. En esa... Casa patronal, hay una parte, hay un ático. Eh, te vas detrás a de a la oficina y hay unas, unas escaleras que te llevan al ático. En esas escaleras, al tope de las escaleras, eso es una historia que confirmada me contó mi padre. Un muchacho se quitó la vida. Al tope de las escaleras había una viga, se colgó de ahí con un lazo porque pues, estaba enamorado un de una muchacha sí. que no lo correspondió, ¿verdad? Y pues se ahorcó ahí. Entonces, una de las noches que estaba de vigilante, estaba lloviendo afuera, o sea, y pues bueno, estaba lloviendo, y además pues yo da igual, soy el hijo del patrón, ¿verdad? Entonces pues tenía cierto, decía, si sí, quiero estoy afuera si sí. estoy adentro, pues, sí, el hijo mi padre del, no me va a decir nada. ¿no? El hijo del papá. Claro, claro, decía o pues, o sea, no me va a decir nada porque estuviera adentro sentado, ¿verdad? Protegiéndome de la lluvia. Sí. Obviamente tenía que estar afuera aunque estuviera lloviendo, pero pues, él me lo permitía, ¿verdad? Entonces yo estaba sentado en un sillón, estaba recostado, estaba lloviendo un poquito fuerte, además pues a veces se saca cuando llova la luz eléctrica se va, se va la luz eléctrica porque se daña el tendido eléctrico. Esa noche se fue la luz y de esas escaleras eh, desde el tope al, al ático, escuché como si algo se reventó. Estaba yo cuidando, eran como las diez y media de la noche. Uh -huh. Escuché como si se reventó un lazo y algo cayó, cayó al suelo. Y escuché como algo comenzó a correr desde el ático, desde las escaleras hacia abajo. Comenzó a correr, eh, pero venía corriendo. Se escuchaban, así como los pasos de un humano. pues entonces sabes un animal, se escucha como corre las patitas, ¿verdad? Un sí. gato. Se escucha diferente. Escuché como si se tropezó. Y como si se cayó y dio vueltas y pegó abajo, Uy. cerca de donde yo estaba sentado. Como algo pesado, entonces, ¿no? ¿no? Sí como, sí, como cuando un ser humano se, se tropieza, se cae por las escaleras, tú escuchas cómo se golpea con la espalda y todo el cuerpo. Te da el marranazo si se escucha. Sí, claro, claro. Entonces me dio un susto horrible al escuchar que se había caído. Dije, pero, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es lo, qué es lo que hay ahí? Entonces, claro, yo pues, le he una lámpara de mano, ¿verdad? Eh, me acerqué. O sea, escuché cuando se cayó, pero al momento que se cayó, escuché como si se levantó. Y comenzó a correr otra vez hacia arriba, por las escaleras hacia arriba, hasta llegar otra vez al ático. Uy, como Yo si se escondiera ahí. tenía... Dime. Como si se escondiera ahí, en el ático. Sí, correcto, correcto, sabes, subió corriendo hasta el ático. Yo, obviamente, pues, me dio muchísimo miedo, pero es que ya estaba un poco ya... Digo, no sabía ni qué pensar, pues de tantas cosas que me pasaban, que me caía a tierra, que tenía los mismos sueños, que el toro ese, que la gente hablando en la noche, me dio curiosidad, me dio curiosidad y pues quise acercarme con la sí. lámpara, alumbré por las escaleras hacia arriba, sí y claro estaba con un pie cerca de, de una puerta para salir corriendo hacia la calle por si lo miraba, yo quería ver si el chico estaba ahí de verdad colgado. Ok, ¿y qué viste? Estaba... estaba... nada, no estaba no estaba, claro. solo fue la carrera, solo fue el golpe, no estaba, pero eso fue parte de las cosas, eso fue parte, de las cosas que me seguían pasando, luego pues te voy a hacer un poquito corto la historia, porque no sé cuánto tiempo tienes, Aguilar, sí, sí, por favor, pero para, para hacerlo más corto el relato, vamos a, a lo otro que sea más, este, pues que te haya marcado más, claro, claro, mira, eh, bueno, me siguieron pasando cosas, me seguía llevando tierra, eh, Sabes, una de las peores cosas que siempre me ha pasado, like, yo tenía parálisis del sueño. Pues, eh, claro, cuando usted, tú estás en la cama y pues a veces estás mal puesto, tienes parálisis del sueño, te estás enredado en la cobija. Sí. te pasa? Sí, siempre tienes pesadillas. Pero lo que pasa es esto. Yo, es, like, a veces estaba normal, acostado, y me tiraban la cobija hacia abajo. Me tiraban la cobija, me jalaban. Ya eso pues, a veces comenzaba soñando, pero cuando despertaba, las cosas seguían ahí. Sabes, una vez, Oxlack, en la cama estaba acostado y me comenzaron a pegar en los pies, como con un, como una vara, una varita pequeña, así delicada, sí. me pegaban en los pies. Y estaba despierto, estaba despierto. Luego, a veces estaba acostado en la cama, después del turno, y sentía como si una mano de mujer, me comenzara a tocar el cuerpo con una forma lujuriosa me tocaba eh, los brazos, el pecho uh -huh. pero luego uh -huh. se me iba el cuello y me apretaba el cuello yo estaba despierto, ya no estaba soñando o sea, ya eran cosas eh, serias sentía mucho miedo me asustaba muchísimo o sea que ese fantasma te, de te, te tocaba uh -huh. este, de alguna forma sexual correcto, correcto de forma sexual es que mira comenzaba siempre con el mismo sueño, con el mismo sueño otra vez caminando por la calle, otra vez caminando de cabeza. Tú has notado que los satánicos para pues disquersir, es sí, pues ¿no? algunas de sus sueños satánicas son poner la cruz de cabeza, la cruz invertida. Y pienso que lo que yo soñaba era así, caminar de cabeza como cuando ponen a Cristo de cabeza. El mismo sueño. Comenzaba con el mismo sueño y cuando despertaba pues me comenzaban a pasar esas cosas. Una mano de mujer que me tocaba, me apretaba el cuello. A veces eh, me golpeaban la, los pies, las plantas de los pies eh, con, con varas, me pegaban. Algo me brincaba encima, cuando estaba acostado se me tiraba encima, pero un brinco como de un animal, unas manos heladas, horribles, horribles. Y Oxlack, ¿sabes? Quería... Hablar con Dios, pedirle a Dios, por favor, protégeme, por favor, ayúdame, sácame de esto, protégeme. Pero se me trababa la lengua. No podía. No podía. Okay. Y ni siquiera los pensamientos, ni siquiera con la mente podía hablar con Dios. En la mente se me trababan las palabras. Estaba demasiado asustado. Okay. Y bueno, pasaron muchas cosas así. Eh, seguía por las noches, que sentía ese toque de esa mujer. No sé, o no su mujer no sé lo que era. Alguna vez acostado desde abajo de mi cama, sentí garras que me arañaron la espalda. Me dolió, la verdad, fue horrible. Muy asustado. Pero bueno, te llego a la parte final de eso porque pues ya hemos pasado el tiempo. Okay. Seguí con eso durante dos años, dos años, de ver que me caía a tierra los árboles, que tenía los mismos sueños. Sí. Y mira, una de las últimas noches, eh, yo estaba acostado en la cama normal verdad había terminado mi, bueno no mi turno comenzaba a la una y cuarenta de la mañana y entonces yo llegué a la finca como a las 9 de la noche me acosté en mi camita que tenía ahí y eh, bueno me acosté a dormir para descansar pero luego pues levantarme en mi turno a la una y 40 de la mañana y cuando estaba durmiendo pues claro otra vez los sueños a través sueños extraños donde me metía a una habitación oscura caminando de cabeza eh, luego, pues, no sé qué me pasó, pero sentí que desperté y estaba en mi cuarto ahí, cuando yo dormía, era el cuarto para, para mí, para ser vigilante. Estaba ahí, sentía que andaba algo en las paredes caminando, como si se caminara por las paredes. Yo estaba envuelto en la cobija, pero dije yo, ya no, ya no puedo más, ya no puedo más con esto demasiado. Llevo dos años con este asedio. Y quiero verlo, quiero ver qué es. Entonces yo estaba acostado en la cama, o, eh, sí. Yo pues eh, dejaba el teléfono así en una silla, ¿verdad? Sí. Siempre cuando comenzaba a escuchar cosas así, me, me, pues me envolvía en la cobija, me metía muy bien en la cobija. Sentía mucho calor, pero el mismo miedo no me dejaba quitarme en la cobija del susto. Y bueno, mira, esa vez eh, saqué la mano, estaba pues siempre con los mismos sueños, ¿verdad? Eh, cuando desperté. Pues sentía que alguien andaba caminando en las paredes y luego pues se metió encima. Se metió uh -huh. encima, me puso las manos en el cuello y lo que hice eh, para quitarmelo pues me di la vuelta, ¿verdad? Me di la vuelta, de di la espalda y me puso las manos en la parte ¿verdad? detrás de la cabeza uh -huh. y me apretó contra la almohada, como queriendo ahogarme contra okay. la almohada. Okay. Eh, luego de eso, pues no sé, se quitó, se quitó y pero ¿qué pasó? Estaba tan asustado porque dije, ya no puedo más. Yo tengo que verlo? Tengo que ver qué, qué es, quién es. Eh, ¿Sabes? De la cobija saqué la mano para querer tomar el teléfono. Tomé el teléfono, Oxlack, y el teléfono no me encendía. No me encendía la luz del teléfono. Entonces ya, ya no podía más. Estaba asustado, pero a la vez pues no sabía ni qué hacer. Sí. Dije, yo no puedo más. Voy a, a levantarme, voy a encender la luz... Esto es lo más raro, o sea, Yo me senté en la cama, asustado. Me acerqué donde estaba el interruptor de luz que estaba pues, al lado de los pies de la cama, a la parte de la puerta de ese cuarto. Cuando yo, o sea, me paré y quise alcanzar el interruptor de luz para encenderlo, el interruptor de luz se me hizo más alto. Se subió hacia arriba, como unos dos metros. Y yo me quedé, pero, pero ¿qué ha pasado? Sí. ¿Por qué se ha movido el interruptor de luz? Y de forma tan inconsciente dije, bueno, lo voy a alcanzar, no pasa nada. Entonces, ¿sabes lo que dice Outlack? Pegué un salto, floté en el aire y lo alcancé. Okay. Pero cuando hice eso, volteé a ver hacia mi cama y ahí estaba yo. Estabas dormido. Ahí estaba yo en mi cama. Estaba ahí en mi cama dormido. Okay. El que estaba viendo todo eso, Outlack, era... Mi espíritu se salió del cuerpo. Cuando, sí. cuando vi eso, me asusté tanto porque yo no sabía ni cómo llamarle o a sea, No sabía qué había pasado. Fue tanto el asedio de lo que me percibía que me había salido. Cuando vi mi cuerpo en mi cama, obviamente del susto me regresé de inmediato. Me regresé a mi cuerpo y desperté. No sabía qué había sido eso. No sabía. Hasta que, tú sabes, tenemos el internet. Lo busqué por internet. Eh, puse, tu cuerpo se sale, bueno, tu espíritu sale de tu cuerpo. Claro, uh -huh. me salió la definición, tú sabes muy bien, viaje astral. Sí. Me salió esa definición. Cuando vi eso, pues, me dio tanto susto, o sea, me levanté eh, a las 12 de la noche de mi turno, comenzaba la hora en ya no quise seguir eh, en la cama, me salí, me sentí afuera en la calle, sí. asustado, sudando, nervioso. Y bueno, mira, eh, claro, eh, pues, después de eso, pues, seguí cuidando en la finca, eh, me seguían pasando cosas un poco menores, pues escuchaba ruidos. Y un día estando aquí en mi casa, eso solo me pasaba en la finca. Yo, pues, vivo, no vivo con mi padre, vivo en otra casa con mi familia, eh, familia de mi madre. Entonces, bueno, estaba en mi casa, yo pensaba que solo en la finca me sucedían esas cosas. Bueno, normalmente me pasaban solo en la finca. Sí. Pero luego, pues, hasta mi casa me llegaron las cosas esas. Y yo, pues, eh, estando en mi casa, me comenzaba a pasar lo mismo, el mismo toque lujurioso, Me golpeaban las piernas, me jalaban la cobija. Y yo dije, ya, me, ya sé lo que voy a hacer. Ya me cansé. Le pido perdón a Dios porque voy a hacer esto, pero yo voy a salirme de... Como me salí de mi cuerpo y quiero ver qué es lo que me está molestando. Ya que de forma humana no lo puedo ver, tal vez de forma espiritual sí lo puedo ver. Entonces, Oxlack, ok, comencé a practicar las técnicas de viajes astrales. Sí. Comenzaba a hacer las técnicas de respiración por la noche, me ponía viendo hacia arriba en mi cama, me acomodaba muy bien, respiraba, relajaba todo mi cuerpo para poder intentar hacer un viaje astral y poder ver al espíritu que me sediaba. Es muy difícil, es muy difícil hacer un viaje astral, Oxlack, ok, es muy difícil. Eh, bueno, a mí me costaba, algunas personas se han escuchado que se les hace más fácil, a mí me hizo muy difícil. Pero bueno, hasta llegó al punto final. Eh, una de las noches, ya cansado, dije, bueno, no puedo hacer un viaje astral. No lo puedo hacer de forma consciente. Me cuesta demasiado. Por más que practico, no me sale. Entonces, se me ocurrió. Dije yo, la última vez, o la primera vez que tuve en viaje astral, fue provocado por este espíritu. Tanto fue el asedio que tuve, que pues, hasta me llegué a salir de mi cuerpo. Pero el espíritu, o lo que sea que me está molestando, y eso mismo lo provocó. Entonces, él mismo me va a a salir. Y bueno, una de las noches en mi casa de yo me acosté a dormir. Y claro, cuando ya estaba dormido, pues comenzó el mismo sueño otra vez: sueño de caminar en la calle, la oscuridad, caminar de cabeza. Desperté y ahí estaban, las manos encima de mí, apretándome, abiñándome, justamente. Cuando sentí eso, Oxlack, dije yo, ahora es el momento. Ahora es cuando. Y en ese momento salí disparado de mi cuerpo. No sé ni cómo lo hice, Oxlack, porque o sea, tienes que dominar mucho tu mente y el miedo para poder hacerlo. Salí disparado de mi cuerpo. Y e, increíblemente sentí eh, cuando caía al piso, con el cuerpo astral, sentí el piso helado. No sabía cómo era posible sentirlo porque pues no sé qué tanto pueda sentir el tacto de algo de algo pues eh, allá si estás en el mundo astral pero salí tan fuerte que me golpeé contra el piso no me dolió obviamente porque pues creo que no siento dolor de esa forma cuando me di al lado del piso yo sabía que atrás de mí estaba mi cuerpo y atrás de mí estaba el espíritu y qué cómo era entonces yo sabes qué pasó Clark te lo digo ya cuando yo volteé a ver al espíritu, solo vi como una sombra salió volando, disparada, pero voló rapidísimo. No lo pude ver. No lo pude ver, o sea, no pude verlo. Ok. Solo vi, claro, eh, me salí de mi cuerpo. Cuando yo volteé a ver hacia atrás, eh, se fue. Se fue, voló, y yo de inmediato volví mi cuerpo volví a mi cuerpo en algún momento, o sea, no, no tuve tanto tiempo, tanta profundidad para hacer, no sé, la libertad, de hacer el viaje astral pues como debe de ser pero bueno, o sea, después de esa vez que pues por valor salí de mi cuerpo para intentar ver al espíritu y combatir con él, se fue desde esa vez ya no volví a ver nada más, o sea, ya no me volvió a molestar por las noches ya okay. no tuve los sueños después de eso, pues solo lo que me quedó fue la habilidad de tener sueños lúcidos. Creo que tú sabes lo que es un sueño lúcido, ¿no, Clark? Sí, sí, En sí. tus sueños, tú sabes que estás soñando y lo puedes controlar. Ok. Entonces, ¿cuándo ocurrió? ¿cuándo ocurrió Dime. todo eso? ¿Perdón? ¿Cuándo ocurrió todo eso? Eso, Oxlack, me comenzó desde el año 2013. ¿Y hasta el año 2016. 2016 y desde ahí ya este, dejas dejó de molestarte esta entidad. Dejó de molestarme. Yo pienso, pues, al final pues en el momento que yo bueno, utilicé el mismo momento para poder salir del cuerpo y para intentar verlo, yo lo que quería esto, yo quería verlo y decirle, ¿y te, qué te pasa? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas tanto? Quería preguntarle, pero quizás al notar que yo había perdido el miedo, que yo no lo tenía más, pues no sé si eso le habrá dicho, bueno, esto ya no me tiene miedo. Sí, ¿no? ¿Cómo ya es. Ya no me tiene más. Lo enfrentaste y por eso fue que se fue. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, yo sé que, ¿sabes? No sé si tú has escuchado, pero en el mundo, o en la parte pues cristiana, o sea, católico o evangélico, ellos, a una persona que realiza un viaje astral, lo consideran una persona satánica. Lo cual creo que es incorrecto, Oslac, porque sí, he escuchado que ciertos brujos utilizan un viaje astral para poder dañar el espíritu de una persona. Pero en mi caso yo no lo hice para hacerle daño a nadie. Yo solo quería, pues, enfrentar al espíritu en forma de espíritu. Sí. En cuerpo astral. Sí, luchar con... Y pues... Ajá. sí. Quería preguntarle y decirle, ¿qué te pasa? Ahora te puedo ver. Ahora tú, tú y yo estamos igual. Ahora dime qué quieres. Okay. Pero ya no volvió. Okay. Ya no hubo de más. Y bueno, pero fueron tres años. Tres años muy difíciles. Eh, pues estoy bien. Mira, gracias a Dios, que estoy. ahí, pues te agradezco mucho pues, que me hayas dejado contarte la historia. Tengo muchas más historias que me pasaron antes de esa. Tengo más historias en el cementerio que siguen sí me han pasado ahí. Pues... Te agradezco mucho y te agradezco que me hayas respondido. Yo pues, sigo tu canal desde hace, desde hace rato, desde que comenzaste con la criptozoología, el estudio de brujas, los nahuales. Ahí estoy viendo los videos. Muchas gracias, mi hermano. Y por contarnos tu historia. Y en alguna otra ocasión, si nos puedes llamar y contarnos las otras historias, sería muy bueno. Mientras tanto, pues te mandamos un abrazo hasta en Salvador. Muchas gracias, a la que Buenas noches. Buenas noches, bye. Buenas noches, adiós. Pues ahí tenemos a nuestro amigo de El Salvador que nos contó pues toda esta historia que le sucedió durante pues, tres años. Tremendo. Oye, eso de sueños lúcidos o sea, a mí me ha pasado a veces. ¿Qué has soñado? Eso que uno puede controlar los sueños, solo que uno tiene, yo tengo por lo menos que programarme antes. Ah, ¿sí? Si, si quiero tener un sueño lúcido, sí, pero sí me ha pasado como unas dos veces nada más. A ver, vamos a contestar, a Rima. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola. Saludos, saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, soy Raimundo. Este, déjame, déjame cerrar la transmisión porque está, está, está doble el audio. Sí. Ya. Muy bien, Raimundo, ¿de dónde nos hablas? Hola, soy de Monterrey. Ah, de Monterrey, bienvenido, mi hermano. Ah, Andrea. <risa> este. De que tenía dos relatos más o menos para contarte. Claro, bueno, claro. Ya, el primero, el primero cinco años, más o menos, aquí en mi casa, o pues, sea, de cuenta que, por ejemplo, en mi casa, en el PAD y un día yo estaba, yo o sea, con un amigo es, pues platicando. Y en eso sale mi mamá, eh, sí, de la cocina, y, y me habla y me dice, me dice, oye, Raibe, y yo le digo, sí, dime. Y luego me dice, oye, ¿me puedes traer un papel higiénico de ahí de la tienda? Le digo, sí, sí, sí, Y dice, oye, es que ella siempre ha tenido, ella tenía así como que problemas de, de salud de, de vejiga y que no aguantaba, ¿sí ¿me entiendes? Ok. Este, y hace cuenta que esa vez me dice, bueno, me lo puedes llevar al baño porque ya no aguanto. Le digo, sí, sí, no te preocupes. Bebé. Y después, este, como te dije, que en, que en el patio está el baño, os pues, hace cuenta que fui a dejárselo y mi amigo se llama Orlando. Bueno, esa vez fui y se lo dejé, pero el baño eh, es como una puerta como de madera, bueno, era. Este, y abajo, abajo está como que libre, o sea, se, se ven los pies y si sí, está ocupado, por así decirlo, ¿si ¿sí me entiendes? Sí, sí. Bueno, y así era el baño. Bueno, este, le dije, ten, nomás que en, le dije, oye, ma, ten el, el papel, ¿no? Este, nomás que no abrió, no abrió este... La puerta, se lo pasaste por Sí, y agarra agarra el, el papel higiénico, y pues ella siempre era de, no, pues gracias, y por favorito. Y ya vez no me dijo nada, y yo dije, yo dije, bueno... X. Bueno, ya después yo salí y estaba Lalo esperándome afuera. Uh -huh. Este, después, como a los tres minutos, este me grita desde la cocina. Me dice, y right, ¿eh? Me dice, oye, pues a tu amigo te lo tienes que llevar para todos lados, ¿o qué? Hasta ahí, hasta el baño te lo tienes que llevar. yo le dije, no, pues, ¿qué te pasa? Le dije, ¿por qué dices eso? Me dice. Pues ahorita, dice, ahorita que fuiste en Jardín papel, pues vi que estaba ahí lo contigo. Y yo le digo, no, yo fui solo. Y luego me dice, me dice, oye, pues sí estaba contigo porque alguien estaba parado atrás de ti. Uh -huh. Y yo le dije, no, o sea, yo fui solo. Y la casa estaba completamente sola, nomás estábamos él y yo. Ok. Este, y luego me dice, me dice, es que yo vi unos tenis blancos con un pantalón blanco, este, y estaba parado atrás de ti. Y yo le digo, pues, no. Y, y, este, y después de ahí como que, créeme que no sé no sé si sea mi mente, no sé, pero como que me asustó, no, no sé qué onda pero después de ahí como que miraba cosillas, si ¿sí me entiendes y yo trataba de, de ignorarlas por lo mismo no tener miedo porque la neta sí soy una persona medio miedosa, por así decirlo sí. eh, y ya que una vez eso bueno la primera pasó hace como cinco años o sea, pasó hace como unos dos años por así decirlo este yo estaba bañándome y bueno el, el, la, la regadera está por la lavandería bueno en y ahí también tenemos un baño ok este y yo y yo recuerdo que cuando mi mamá llegaba del trabajo y como te dije que tenía problemas de la vejiga. Siempre sí, sí. llegaba corriendo del trabajo. Llegaba y al baño, ¿sí me entiendes? Sí. Este, y esa vez... Saqué un chorro de onda porque... Este... Yo me estaba bañando. Y yo... Y era la noche y no había nadie. Yo pensé que se había gente, pero no había nadie. Yo pensé que mínimos... Ah, bueno, yo... O más bien, este... Que entra alguien corriendo de un cuarto, entra hacia la lavandería y se va directo al baño. Pero corriendo. Pero así, tal, tal cual, como... Y yo me saqué de pedo. O sea, yo hasta me asomé y luego me volteé así para el baño. Y pues no, no se a nadie. Y yo le digo, oye, mi hermano se llama Francisco. Le digo, oye, Francisco, ¿eres tú? No, no me contestó ni nada. Y mi papá, no, pues... Pues como... Unos, sí. voy a doña? Directo al... al no, no escuché que alguien sal. Escuché bien, bien claro, donde iban corriendo. Ok. Me asomó en el cuarto de mi hermano y no estaba. Él ya se había salido y yo, ya no había nadie. Y yo cuando me estaba cambiando, me, se me vino a la mente eso, porque yo como que le voy a pasar o no sé, quería dejarlo pasar, pero ya fue cuando más o menos me dio, me dio ahí el golpe, porque este, se escuchó igualito como cuando mi mamá entraba, corre, entraba corriendo. Sí. Y para eso entonces, hace dos años ya tenía, cuando me pasó eso ya tenía como unos, cinco, como unos cinco meses cuando falleció mi mamá, ¿sí me entiendes? Ok, o sea que se escuchó igual que cuando estaba tu mamá con vida. Ajá. Era... Sí, sí, pero ahora cuando me pasó, es que sí, sí pasaba, o sea, dos o tres veces a cualquiera de la casa le pasó de que entraba corriendo porque llegaba del, del trabajo y entraba corriendo al baño por los problemas que ya tenía. Sí. Este y luego esta última vez que me pasó, no sé, yo, yo quise olvidarlo así completamente y lo olvidé, pero ya me cayó el 20 cuando yo me estaba cambiando en mi cuarto y fue cuando hasta me sentí así bien helado porque porque era exactamente igual, pero pues para ese entonces mi mamá ya, ya había como unos cinco meses, cuatro o cinco meses que había fallecido. ¿Ha sido meses. como este, que se quedó la energía que sucedía constantemente de tu mamá llegando? ¿O crees uh -huh. que ella estaba ahí también? Es que, pues no sé si, bueno, pues sí, sí, sí entendería que me dijeras que pues son energías que se quedan, ¿verdad? Así eh, uno como que hasta escucha escucha cosas o okay. alguna voz y algo. Eh, no, no te diré que de mi mamá, ¿verdad? Pero uno ha escuchado así como que voces así en el patio así. Y yo pienso eso, digo, no, pues, pues. Simplemente para sacarle la vuelta, sí. Ok, pero no nunca sí. soñaste a tu mamá, por ejemplo, nunca la viste, o te pareció como si estuviera en su espíritu ahí solamente esa ocasión. Sí. Sí, y a mi hermana le pasó algo igual. Bueno, este, una vez estaba se quebró una puerta que divide la, el cuarto de mi hermana y, y mi cuarto. Uh -huh. Este, y haz de cuenta que pues mi hermana tiene dos niños y no había puerta, ni siquiera una cortina como dicen ahí coloquialmente que pues hay una cortina, ¿eh? sí. no, ni siquiera cortina, estaba así todo abierto. Bueno, mi hermana tenía la cama hasta el fondo de su de, su, de su cuarto. Y yo estaba. Y me, y me miraba a mí, miraba a mi cama. Y para ese entonces dice que era ya la madrugada, tres o cuatro de la mañana. Y dice que ella estaba despierta porque estaba en el celular. Y dice que yo ya estaba dormido. Y dice que escuchó la voz de mamá. Oh. Pero que escuchó la voz que dijo. Hazte pa' allá, mijo. Él así nomás dijo, "Hazte pa' allá, mijo." Sí. Y, esa, y ella dijo, "No, no, pues X." Pues cuando dijo eso, yo me volteé la cama y me fui hasta la orilla, o sea, dormido, ¿sí me entiendes? Okay. Y a cuenta que escuchó escuchó que, di, que dijo eso y al momento que lo dijo, yo me volteé, ¿sí me entiendes? Me volteé hacia la pared, por así decirlo, como haciéndole un espacio a alguien, vaya. ok, Sí, sí. Y eso relacionado con, con mamá, pues el único que nos ha pasado. Pero de otras cosas que habíamos visto todo, pues no, no. Y, y no, pues han sido cosas pues más pequeñas, más, más leves, por así decirlo. Okay. Una vez este, traía un cobertor, lo, lo cargué hacia un cobertor para llevarlo a otro cuarto y sentí que me los tiraron, pero pues no igual no había. Pero es que casi siempre pasan cositas cuando no hay nadie en la casa cuando está completamente sola, ¿sí me entiendes? Sí, sí, ok, pues interesante lo que ocurría ahí, pero ocurría desde antes de que tu mamá falleciera, desde antes ya había algunas cosas extrañas, y pues mencionas que todavía, ¿Eh? ¿todavía vives ahí? Sí, to todavía estoy estoy aquí en, en mi casa. Ok. Y pues últimamente, últimamente no, no este... No, no me han pasado cinco cosillas. Y fíjate, estuve buscando y busqué, busqué, busqué una foto, pero esa foto ya tiene también bastante. Donde yo me tomé una selfie, pero no sé por qué se me ocurrió tomármela cuando estaba casi todo oscuro, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y atrás atrás sí había una cortina. Y en la parte de arriba se ve un rostro que se asoma, pero se ve clarito. Y, y esa foto por mucho tiempo la guardé, hasta que pues ya tiene muchos años y no la encuentro. Buscar para ahorita que así me entiendes. Sí, Mínimo. Sí. Ah, clarito, igual. La encuentro, te la mando por WhatsApp. Sería, sería bueno que me la mandaras por WhatsApp para poder verla. Y bueno, te, te agradecemos que nos hayas contado esta historia. Eh, uh -huh. Si tienes más historias, pues te agradecería que en otra ocasión nos llames y nos cuentes alguna otra. Sí, perfecto. Muchas sí, gracias. Este, pues sí. Me pasan... más me han impactado? Oh. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. Sí. Ah, sí, es que ahora no te escuchamos. Es que como que se corta? estuvo cortando durante ah. toda tu llamada. Entonces esperemos ah, okay. que, que mejor este te digo, te digo que de las cosas que han pasado, de las pocas cosas son han sido las que más me han impactado y todo tiene que ver alrededor de amo a todos hasta la fecha como que nos pega muy fuerte si ¿sí me entiendes ella falleció hace va a cumplir tres años okay. y toda la casa da cuenta que se fue para abajo y no sé si eso tenga algo que ver también con eso si ¿sí me entiendes sí sí bueno mi hermano te agradecemos la llamada casi ya no te escuchamos porque te cortas mucho pero gracias ah, okay. Perdón, bueno Adiós. Este, pues, salud Bye Adiós Saludos. Pues estaba cortando la, la llamada Yo no eh. viviría en esa casa O sea, a mí me pasan cosas raras Y ya, me voy sea, saludar a Dani G Que nos mandó 10 dólares, dice Oxlack Hermano, ya llegó papi Dani Y los superchats, eh, ya llegaron los superchats Acabo de entrar, buenas noches Oye, te veo más marrano ¿Qué te están dando de comer o puro drive-thru para llevar? Si cocina o pura marucha. ¿Verdad que sí si estoy más gordo? No. Yo creo que me están engordando a, este, a escondidas. Yo digo que yo estoy más gordo, pero ella me dice, no, no, estás normal, estás normal. Está feliz. Y yo creo que me están haciendo esa, no. esa, este, que, esa que le hacen a todos, que no. los empiezan a engordar, engordar, engordar. No, no, no, no. Es igualito No manchen, no, yo no quiero ser gordo Yo no quiero ser gordo, por favor Pero ella dice que yo estoy bien Que estoy bien sí. bonito sí Que no, que, que he estado Que estaba antes este feo Que ahora estoy no, muy guapo Yo nunca te he dicho eso ¿no? Que, eh, <risa> que casi que entre más este gordito esté, Estoy más guapo Y me quiere convencer de que estoy bien gordito, pero no, o sea, no puedo ser gordito, ¿no? Simplemente yo no, yo no nací para ser gordito. No sé qué hacer con, con una panza de, y con cachetes. Nunca había experimentado esto en mi vida. No, yo te doy igual y estás bonito. Oye, nos mandó un super chat, este... Pau, ¿qué dice? Para que se compren unos taquitos de su perro. Eso. La gordura, su abrosura, los eso. quiero a veces. Ah, mira. Eso. Bueno, lo malo es que sí gracias, lo vamos Pau. a hacer. Gracias, Pau. Gracias. Eso, eso nos de facto, unos taquitos. Lo malo es que sí, sí lo voy a hacer, sí vamos a comprar uh -huh. taquitos. Gracias, Pau, qué buena onda. Sí, nos lo vamos a, a echar en unos taquitos. La verdad es que sí he estado comiendo más taquitos, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí he estado comiendo más taquitos y Coca-Cola, por cierto. Este, ¿hay Coca-Cola? Uh -huh. ¿Me regalas tantito? Sí Porque Coca-Cola es la chispa de la vida Pues claro, eso sí, vamos a comer taquitos Bien, ya, producción mandó a Gabriel A ver, producción mandó a Gabriel eh, ¿Puedes pasar el eh, mouse, por favor, sí. también? Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Bienvenido ¿Qué onda, hola? ¿Cómo estás, Gabriel? Saludos Saludos, saludos a Andrea, onda, a toda la legión. Saludos. Saludos, mira, déjame, ¿A mandar, un, a, déjame mandar un saludote okay. a, al buen Aniel Max, que nos mandó para otros tacos y unas buenas cocas bien frías. Mi hermanazo, qué buena onda, te mandamos un abrazo, gracias, gracias. Recuerdo con mucho cariño a Aniel Max, que lo conocimos allá en la mole, estuvo con nosotros un ratote, así que me da mucho gusto haberlo conocido, gracias Aniel Max. Venga Gabriel, cuéntanos. Eh, para estos relatos este de miedo, Nescafé es la solución. Yeah. mandó producción. <risa> Nescafé. De hecho, sí, sí tomo Nescafé, Nescafé descafeinado. Oye, está haciendo frío. Acá también en Monterrey estamos como a 8 o 6 grados, 8 o 6 grados más o menos. Ah, no, eh, no, no, no, no, acá no tengo frío. De hecho, estoy como que con un poquito de calor, pero acá debería de hacer frío también. Seguro va sí, a empezar a ah. hacer más frío. Okay. Ah, muchas gracias. Bueno, pues, pues mira, onda, tengo ahí un, unos relatos de miedo como se trata el programa de hoy. Este, últimamente, bueno, anteriormente ya te he platicado de cuando falleció mi hermana, que mi hijo la vio ver todo eso. Uh -huh. Y como que como que no está descansando porque antier, esto es reciente. Ayer, ayer fue un sobrino mío, este, y haz de cuenta que, que le llevó algo de, de comida a mi jefa, porque la visitan y le dejan dinero y, y le dejan comida, estamos nosotros solos ahí, tú sabes que ahorita pues yo no puedo jalar por lo que tengo. Sí. Entonces, este, le ayudan y, y pues mamá les agradece y le dice, pues gracias a, a, a que me ayudas y, y eres muy bueno por parte de mi hija, cómo la extraño y cosas así. Entonces, pues ya le dejó el mandado y todo y se fue, y este y mamá pues por todo llora, ya es grande, o sea, se emociona, llora, está triste por mí, llora, y todo sí. así, siempre está mamá triste. Okay. Entonces, yo ayer estaba en la sala y ella se acuesta atrás y era temprano, eran como las nueve, diez de la noche, entonces, pues yo tengo ya la, la, la habilidad cuando ella está, que no sé qué, ocupado, ir al baño o equipo así. Y anoche yo escuché que después que se fue mi sobrino, estaba alguien llorando. Sí. A ver, te, voy a, te voy a hacer como escuchaba que lloraban. A ver cómo lloraban. Le hacían. Y así. Y así no lloraban. A ver, dale otra vez porque sí me impresionó. Sí. Es. Ay, qué fe. Dos ah. veces lo escuché bien Ajá. clarito. Sí. Entonces yo dije, pues es mi mamá, ¿verdad? Y uh -huh. siempre huelgo calma, ese mamá, todo está bien, todo está tranquilo, dale gracias que la vinieron a visitar y cosas así. Uh -huh. Y fui, estaba bien tranquila, como si nada. Dije, no, pues que mi mamá no está llorando y como siempre a veces se sienta en su cama y a veces está con el foco prendido el baño y pues antes de acostarse ahí está sentada pensando cosas. ¿verdad? Y dijo, no, amigo, yo estoy bien, estoy tranquila. Ajá. Uh -huh. Dije, no, pues, pues entonces puede ser mi hermana, porque en realidad también yo desconocí el tipo de llorar, porque yo conozco a mamá. Entonces, este, hoy en la mañana fue mi otra sobrina, porque son tres de parte de mi hermana. Y todo va a hablar en que cuando a mi mamá le, le ha amputado su piernita por la diabetes, ella no pudo ir al sepelio ni al entierro. Okay. Porque yo estaba a cargo de ella en aquella vez y, pues, todos me decían, tráete mamá, tráete mamá, pero por don, por órdenes del médico, pues yo no pude, porque dijo, oye, tu mamá trae eso, fresco, y dicen, bueno, dicen y cuentan, no estoy seguro, pero es mito, de que la gente cuando va a un sepelio se puede infectar más una herida, en lo que dice la gente, no sé por qué sea, así si sí porque hay virus o cosas así total, todos me decían, ve por mamá, y yo, ve por no, y por no, y por no, y me llamaba, es que sí quiero ir, y todos le hablaban, véngase mamá, pero pues digo, si alguien quiere traerla, traiga, porque yo no la voy a traer, y entonces yo en un tiempo que me, me cansé, le dije, mire mamá, no le, no le conviene venir porque mi hermana ya no es mi hermana, cuando un cuerpo ya se va, sí. cambia mucho el músico, se hincha, no cosas así, le dije, mire mamá, la que está ahí no es mi hermana, mamá. ya, ya, ella es, ya se fue, no le va a gustar verla, estaba inflamada porque ya padeció leucemia okay. entonces total, nunca fue ni ha ido al panteón a verla ni nada, o sea, ni ella ni mi hermana yo creo que han descansado porque no se despidieron oh, ok, entiendo, entonces, entiendo yo digo que ayer sí la escuché, o sea, fue reciente sí. entonces eh, te digo, son varias cosas que que sí dan miedo por ejemplo ahorita estoy en mi casa, ola estoy solo aquí y haz de cuenta que yo vine porque vine a sacar unas cosas, las herramientas que iba a vender para sacar dinero pues para traer hora de Navidad porque pues no puedo trabajar y entonces yo me vine aquí a mi casa y te digo desde que pedí, desde que te voy a platicar te va a dar miedo porque mira, mmm, conseguí dinero para venirme a mi casa y me fui caminando a tres cuadras al Oxxo para recargar saldo, porque pues acá no tengo internet. Y estaba cerrado, y caminé otras siete cuadras para una avenida, sí. pues para venirme para mi casa. Y que a la avenida, agarro un taxi, y que me traiga a mi casa. Total, así como ando, te digo, me ha dado mucha fe yo solo, pues me crucé la calle, la avenida, y agarré camión, y me vine a mi casa en camión. Y ya sabes que pues yo no veo. Okay. Agarré el camión y me subí y le dije al chofer, oye, me bajas en tal parte porque soy de poca visión. Pero pues yo me animé, dije, yo me voy a animar, me tengo que animar porque ya empiezo a salir y todo. Pero te digo, mi casa sí está retirado de Guadalupe hasta Villa Juárez. Y el que conoce por acá, el chavo que habló ahorita de Monterrey, así deben de conocer que está retirado en camión, son muy fácil, en minutos, 30. Ok. Entonces, este, me baja el camión y ya me vine y llegué a mi casa. Entonces, hace ratito apenas le hablé a mamá y le dije, ¿cómo está mamá? Pues aquí estoy ya, todo bien. Llegué bien y todo, no se preocupe. Y otra vez estaba llorando. Y le dije, ¿qué pasa mamá? Porque en la mañana también fue mi sobrina y también le ayudó con dinero y cosas así. sí Y, eh, y le paga a una muchacha que la atiende también, la muchacha la atiende a mamá. Bueno, es una señora. Entonces, sí. este, le hablo a mamá y todo estaba bien, estábamos platicando bien. Y ahorita me tardé en entrar, no sé cuánto tenga el programa, pero yo digo que me tardé en entrar porque estaba hablando con ella. Y me dice, mi hijo, tengo prendido un poco el cuarto porque tengo mucho miedo. Y le dije, ¿qué es lo que quieren o qué tienen? Dice, lo que pasa es que tengo miedo porque ya escuché y mamá está un poquito sorda, pues ya es grande. Pero sí estaba escuchando que otra vez en la cocina estaba llorando alguien. Uh -huh. Ahorita ya está sola. ¿Cómo? ¿Cómo lloraba? Y yo decía. <ríe> así. De llorar, como que doloroso así. Sí. Y yo le dije, no tenga miedo, amarrece y acuéstese, yo estoy bien. Estoy bien aquí, tranquilo. Entonces, este. Ya, pues, estuvimos platicando otras cosas y este y ya me dijo que la había vuelto a escuchar. Entonces, yo mañana me regreso y voy a hacer lo mismo. Me tengo mucha fe. Vivo creyendo en que sigo adelante y mañana igual agarro el camión, llevo mandado con mamá y me regreso porque ya hice aquí una venta de unas cosas. Oh, Entonces, vale. sí. Bueno, esa fue la de mi mamá que pasó hace rato y pasó ayer. Te sí. digo, yo creo que mi hermana no descansa. Y pues he visto muchas cosas que hace la gente y le dije, ponga, mañana pone una veladora y le habla con ella y le dice que le va a dar esa luz para que se vaya en el camino. Mucha gente dice así, bueno, pues diga así. ¿Sí? Pero yo tengo, este, a lo que voy es que haz de cuenta que, que ella no, no ha descansado, pero yo le digo, no, pues si la ve, hable con ella y ya me dice cómo está todo. Dice, es que yo tengo miedo, tengo miedo de verla, no quiero verla. Y yo, sí, mamá, yo sí vería papá o vería a mi hermana, que ya no están Yo sí he hablado con ellas, hasta quisiera darles un abrazo. Pero bueno, ya te digo, ya, ojalá y ahorita ya se duerma, y pues yo estoy aquí en, en mi casa, estoy aquí en la sala. Yo nombrito hablo y les platico ese relato de miedo. Y el otro relato de miedo es, la, es que estoy aquí en mi casa, y mucho tiempo que yo estoy aquí en depresión, pues tú lo has pasado, nadie nos va a contar lo que sentimos, es muy horrible, este, y aquí en el cuarto de los niños, eh, mi hijo el chico me decía que había dos duendes, o, o no, mamá. no sé si sean iguales los duendes o los gnomos, no, no sé la verdad, pero yo creo que los duendes son pequeños y los gnomos son, son un poquito más grandes, te lo digo porque cuando yo empecé a vivir aquí solo, que me separé, mi mamá vivía conmigo. Y a mí me escondían las llaves, este, me robaban los cigarros. Y pues, yo adrede, le creía a mi hijo, el que también ve cosas, y les ponía dulces. Pero me daba cuenta que si agarraban los dulces, menos los de Ok. Entonces... Yo digo, pues, no les gustan. Entonces, ahí donde está el cuarto de mi hijo, ahorita que estoy aquí en la sala, en el cuarto de mis hijos ya no hay nada. O sea, yo tenía literas, un closet, eh, cajoneras, todo eso ya lo vendí porque, pues, ya no me sirve ahí. Entonces, allí en el cuarto ya está solo. Y entonces, cuando yo vivía aquí con mamá, el cuarto siempre yo lo cerraba y siempre cuando yo llegaba estaba abierto. Siempre y lo después llevé a la casa de mamá, a su casa, y yo me quedé solo un tiempo aquí, y yo me iba a algo, porque antes estaba un poquito mejor, y llegaba y la puerta siempre estaba abierta. Entonces, yo me dormía solo, y una vez me tocó ver el rostro de sus dos gnomos. ¿Y cómo eran? ¿Algo? Haz de cuenta que esos gnomos, me imagino que tienen la habilidad de muchas cosas en la cuestión de desaparecerse. O sea, si hacen ruidos, si hacen muchas cosas, pero yo digo que se desaparecen porque cuando yo estaba acostado una vez, estaba escuchando ruidos y luego me despertaron y cuando abrí los ojos en la oscuridad, vi unas caras muy feas. Haz de cuenta como si fueran el duende verde, si ¿Sí lo conoces, el de Spider-Man. Ah, sí, se ve. Ahí, con orejas puntiagudas, con la boca larga, muchos dientes riéndose, con los ojos grandes, así medio amarillos, así como de luz. Sí. Y se reflejan así como si, fuera un, como si fuera una caricatura como que transparente, de cuenta, como un demonio transparente. Y haz de cuenta que tenían el cuerpo más o menos. Yo calculo que del piso a la cama, pues, se da como unos 60 centímetros. Ponle un metro de alto. Pero en el momento que yo los veo, los veo que se están riendo al verme. Este, ¿Sonreían o se, sí se reían? ¿Mande? ¿Sonreían o sí se reían? Sonreían, pero no se reían. Nada más la boca la abrían con muchos dientes, como si me estuvieran burlando de mí. Ok, ok. Entonces... Yo los vi así, nada más te digo, lo único que me acuerdo es ojo grande, medio amarillo como de luz, la, la dentadura grande, la boca grande y los, las orejas puntiagudas, sí. y una cabeza como, pues grande, haz de cuenta, una cabeza, pues haz de cuenta que un doble de lo que nosotros tenemos en la cabeza, así grande, ancha, chata, entonces yo los vi así y se desaparecieron. Entonces, ahorita estoy aquí, después de casi siete meses que he estado con mi mamá. Sí. Entonces, yo antes que tenía ahí, yo digo que vivían en el closet. Oh. Okay. Porque, sí, porque ya di cuenta que saqué las camas y vendí el closet y ya no están. O sea, ya ahorita yo llego y como dejo la puerta, está cerrada, está cerrada. O sea, ahorita ya no están. Pero a veces que venía un camarada aquí que echábamos una chévez o cotorrear con música. Hasta el cigarro prendido se desaparecía. Hmm. Hasta prendido se lo llevaban. No. Porque te digo, él lo dijo. él Él se dio cuenta porque yo, yo estaba fuera, él estaba dentro y dejó un cigarro en el cenicero en la mesa ahí de la cocina porque hacía frío y él entró al baño cuando salió, no había nada y me dijo, eh, ¿me agarraste el cigarro? No, yo no, digo, yo no he entrado. O sea, los duendes se sí, los se llevaban, se llevaban hasta encendidos. Hasta encendido. Y te lo digo, o sea, más fácil, pues así ya no, ya no andaban buscando como qué prenderlos, yo creo. Es algo que se escucha así como que cómico, pero te lo digo, en realidad sí, sí estuvo muy feo. Okay. De hecho, te digo, en mi, en mi depresión, mucha, mucha gente a veces piensa que uno imagina, pero, pero en realidad, como el que platicaba antes, los demonios sí nos hablan, a mí me decía, me decían cómo me matara. Oy, que, arriba oh. tenía, que, me, que arriba tenía una cuerda que me ahorcara. ¿Así te decían los diablos eh, o los duendes? Sí. Me, ¿Sabes qué me decía uno? Me decía... Eran eran tres. Y pues yo creo que mi ángel luchó con ellos, es lo que yo imagino. Pero uno me decía que agarraron un cuchillo, sí. me lo pusiera en el corazón y me dejara caer al suelo. Ay. Y así pues me, me atravesaba. Uy, no, hasta sentí feo. Que... Uy, sí. Sí. Yo nunca caí en esos juegos porque digo y a mí me inculcaron a nunca Uy, no. tener drogas ni, ni ni ser así tan pues tan tan frío en hacerle caso a algo pero sí te lo juro que sí te dicen y te hablan como dice como dice el chavo que habló y esas eran las formas en las cuales te decían que tú te pudieras hacer algo o que te cortaran las venas que ahí tenía cuchillos de hecho yo la vez pasada que me fui me llevé todo lo que tenía aquí de cuchistos, te lo regalé a mamá y todo, sí. porque no quería tener nada de esto. Y ahorita me siento bien tranquilo, aquí estoy, te digo, en la sala. La casa se siente sola, muy sola, pero, te digo, tengo muebles y todo, pero, te digo, no siento nada en ese cuarto, está oscuro, y ahorita entré y no siento nada. Antes siempre sentía. Pero sí, te digo, esos son los, los pues, relatos pues, de miedo que, pues, que aquí en mi casa... Pues eso Aparece. sí, estuvo muy feo lo que te decían. Uh -huh. sí. sí, era muy feo, te digo, te lo juro, o sea, quién se le ocurre? O sea, yo sí, si yo digo, me quiero hacer algo, pues digo, me tomo pastillas o me corto las venas, así. Pero ya te digo, yo sí tengo una cuerda arriba, o sea, esa cuerda tenía un gancho, la usábamos para cuando que estaban construyendo la terraza y que subir un blog con un gancho o una tina con agua, ¿verdad?, para hacer la mezcla. Y ahí lo tengo arriba, y cómo saben, o sea, me, ahí tienes una cuerda arriba, con esa, dicen ahí en el patio. ¿Y eso, así, lo, ¿lo de escuchabas club? esas voces en tu cabeza? ¿En tu mente? Y sí, haz de cuenta al lado de mi cama cuando me acostaba, me decían, ven, ven, y me hablaban por mi nombre, ¿Cómo Gabriel. Tú? Me decían, ven, ven. Y yo decía, pues, ¿quién me ha hablado? Pues estoy solo. Ajá. Y ya, ya cuando yo ya cuando yo hacía caso, me paraba y me hacía loco, iba al baño. Y otra vez, hace cuenta, pues, me, me salió oscuro y prendí el poco porque me daba miedo y de ratito, de ratito, ahí hay un cuchillo, agárralo. Pero, pero hazle con la voz de los dueños. Decía, decía, este, ahí hay un cuchillo, póntelo en el corazón y déjate caer al suelo. Así. ¡Oh! No, eran unas voces, unas voces gruesas, te digo, o sea, me han pasado tantas cosas sí. que cada que veo, bueno, ayer no llamé porque pues no tenía ningún relato y ni sé nada de, de la Biblia, ¿va? ni sé nada de lo del fin del mundo, por eso y dije, nada, pues vamos a darle a otros, pero hoy sí me acordé y ahorita que entré un poquito tarde, dije, primero el patrocinador, ¿va? y luego las, las historias. Oye, pues muy aterradora las historias que hoy nos contaste esos duendes, sí. hasta voy a soñar con ellos, Uy, sí, qué feo. No manches. No, la sí, te digo, más que todo cuando hablaban, cuando hablaban, la... cuando Ay, hablaban sí. y, y yo aquí en, en, en una cuestión de depresión, yo me imagino que si yo me hubiera drogado, a lo mejor sí me hubiera matado. Porque te digo, hace días me digo, bueno, antier, algo sí, que, que, que habló Laurita y que dijo que que sí, que pensó en matarse y todo eso, o sea, son cosas muy, muy, muy delicadas que te, dejas, te dejan pensando y te entristece todas esas historias cuando a uno le pasa algo, pero en realidad te digo, como somos este, materia, los demonios sí, se, se, se alimentan de lo malo, de la ansiedad, de la tristeza y siempre están ahí para, pues, para tumbarte a yo conozco a muchos de aquí, hay gente que he conocido que se ha ahorcado, que que son jóvenes, que son en depresión y todo eso, pero, digo, necesitas salir uno adelante y decir, esto no existe, o sea, yo tengo mis hijos, tengo a mi mamá la que tengo que cuidar, y me podía mucho mamá porque, pues, está sola. Pero te digo, sí, es muy horrible que, te, que las voces te hablen, y eso es real No, hombre, y, y bueno, luego nos platicas cómo es que los duendes se fueron de tu casa, porque, pues yo creo que cuando dejaste de fumar, ya dijeron, no, pues aquí ya no vamos a encontrar mercancía, y por eso se fue. No, no. no, y ahorita sí me traje unos cigarros, me traje unos cigarros, dije, en cómo como no invito a toda la las los locas, me traje un seisito y me traje unos cigarritos para, pues, ¿qué puedo hacer aquí? No, pues, así. Dije, aquí me a un escuchando los relatos de miedo, y un cigarrito, y ahorita, pues, voy a tener que dejarlos en la mesa, y si veo que me falta alguno, entonces todavía están aquí. Pero no. yo digo que después de que, de que vendí el, el este closet, yo digo que ya no están. Pero no le no le dije nada al que le vendí el closet, como, como cuando dijo el vato que, que, que tenían un gato que hablaba y que lo, lo regalaron y que no le dijeron a la persona. así Yo tampoco <risa> le dije. Sí. Pero quién sabe, a ver qué pasaría por ahí. Oye, ¿sabes qué? O también, así rapidito, una sobrina eh, vivían en una casa que tenían un, un sótano. Sí. Entonces, ella, ella se iba a jugar al sótano, pero no estaba oscuro, ¿verdad? era un sótano que se veía siempre al Pero ella decía que tenía sus amiguitos en el sótano y nunca le creyeron. Y cuando la vieron que ya en realidad sí era, era en verdad, ella le dijo a sus papás, o sea, que es mi, mi cuñado y su esposa, que, que le dijo, el, el, eh, mi cuñado le dijo, ¿y cómo te llaman? ¿verdad? Porque decía que era uno que se arrastraba porque no tenía un pie. Y que el otro eh, traía un carrito, no sé qué, y se manejaba en un carrito. Y total eran sus amigos, ¿no? imaginarios, o, o eran doendes, o no sé. Uh -huh. Pero sí le dijeron, le dijo la, la, que ellos se llaman, y siempre se dicen, ser los cajuelos. Los cajuelos. Los cajuelos, no sé qué signifique, pero la niña dijo, mis amigos, los cajuelos. ok. No sé si alguien sepa algo de eso, o que tenga un relato de... Pues suena de Duendes, como a banda, como a banda de, de un barrio en Nuevo León, Los Cajuelos. Los Cajuelos, a mí se me hace como que, como si fuera algo de madera, un cajón, un cajuelo. Sí, puede ser. Y yo, yo, pues, no, yo, yo soy como tú, bueno, no soy como tú, yo soy rockero, soy baterista y siempre he tocado rock, y a mí no me gusta nada eso de... De, de los sombrerudos y eso cada quien sí. su rollo lo que firme es, o sea, el, el firme cuando lo oigo que están cantando, a mí me deprime digo, tantas sí. cosas han pasado de de morras y todo eso, que están llorando por alguien, no, caíse ¿no? <risa> muy bien muy Yo, bien que lloré, no, que otra vez. bueno, que llores bueno, por último que llores último, por último, que vuelvas a hacer lo de lloradera de la lloradera, que pienso que es mi hermana, es sí. <risa> Eso sí da miedo. suena sí da miedo. ¿sabes qué? Se me olvidaba. Este, no me quisieron dar a Luna, a mi gatita. Uh -huh. Y no sé si la regalaron en otro lado, pero hace poquito estaba todo cerrado. Y mamá dice que sintió que se le subió un gato en los en el pie. Uh -huh. Y ya. que le dio una patada. Y no me habló, pero estaba todo cerrado. ¿Por dónde se sale? Sí. Entonces, no sé qué sea, porque también escuché como que ahí en donde tiene los cajones y la ropa, como un closet escuché como que un ruido, como que brincó algo, algo grandecito y yo como un ganto, pero no hay nada dentro Está muy raro. Ok, mi hermano Gabriel, pues bueno, te agradecemos la llamada. Eh, ¿Cuánto llevas del six mm, Llevo tres. Ah, bueno. Tres, son, son, te, son tecatitos rojos. Órale. Tres pues. rojos, unos dos cigarritos casi no le doy, pero el doctor me dice que sí puedo de repente. Ok. Bueno, te agradecemos la llamada, mi hermano. Te mandamos un saludote. Gracias por... Ahí cuando, ahí cuando vengas por acá para, para Monterrey, a ver si me avisas, te mando la ubicación para tenerte ahí una, una tapita. ¿Qué te gusta? Allá que toman Victoria, Corona, Modelo. No, de Catelá, pues que, de Andábamos tomando últimamente el Pacífico, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate que está buena, esa una sí. vez este, tomé aquí porque pusieron uno, uno de corona, pero está bueno, pero ya aquí ya no ya no se mueve mucho aquí. Sí. Se mueve más aquí el Tecate Rojo, el Ay, el Indio, sé x Lager, Ya voy a tojar a toda la legión, va. <ríe> <ríe> <risa> ya van a tomar y esto que está frío, pero pues yo dije, voy a estar solo aquí, ¿qué tal si yo los doy? Pues mejor me doy valor, va, me tomo unas cervecitas y los tiro ya, a León. A ver si sí. este, en enero... Podemos ir allá a Monterrey, lo, lo estamos pensando porque sí, sí, sí hay una oportunidad de ir allá a Monterrey. Ok, muy bien. Bueno, pues les mando un saludo, ahorita los saludo y les escribo como hogar paranormal. La vez pasada que estaba, la ahorita creo que me hicieron caso porque estábamos todos así tensos con su historia y tristes. Les dije corazones rojos a ahorita corazones rojos y se empezaron a salir los corazones rojos. Yo no pude poner porque pues no la llevo a estarle moviendo y todo pero la racita sí se animó a poner los corazones rojos. Suelta que terminamos la transmisión que pongan unos corazoncitos rojos estaría bueno ahí mm -hmm. la gente del okay. chat. Gracias Gabriel. Okay. Gracias Gabriel. Okay. Gracias. Gabriel. Gracias. Nos vemos. Adiós Andrea. acuídense mm -hmm. mucho. Bye. Bye. Bye. Ahí está el último relato okay, De la yeah. noche Laurita te mandó algo Por ahí escribió Y, y, y mira a ver si este chico de, de las fotos Te pero, lo mandó para ver Pero ya son dos horas de transmisión wow. y, y nos sí. tenemos que ir muy temprano que ya ves, hoy tampoco no logramos La, la... Bueno, está bien Vamos uh -huh. a ver si tenemos eso y Lo vemos mañana Mira cuántos nos mandaron cosas Ah, sí, ahí está lo de Laurita la foto las, la foto del chico. Pero que... también la foto la tengo que editar porque no quiere que salgan los tenis, no quiere que salgan bueno, la cara, bueno. no quiere que salgan las, las manos. Entonces tengo que editar todo eso. Bueno. Bueno, pues son dos horas ya de transmisión, gente. Lo lamento mucho, pero son las 12 de la noche y eh, la verdad es que yo quiero ya levantarme temprano como todas las personas normales. Y, y porque despertar a las dos de la tarde, eso es un pecado ya, siento que es pecado, entonces ya no quiero levantarme tan tarde, quiero levantarme tempranito, trabajar desde temprano, eh, que, que rinda el día, y por eso ah, se hacen ya dos horas, siempre se han sido dos horas, pero pues ahora no sé por qué reclaman, siempre <risa> han sido dos horas. Uh -huh. Sí. Este, así que pues les agradecemos que hayan estado con nosotros, las historias fueron bastante largas, este fue también, si, han, si lo sintieron corto, fue porque las historias estaban largas y pues a la larga no se acostumbran ustedes, se acostumbran a, a las puras cortitas, por eso seguramente es que sintieron que se fue muy rápido, pero no, son dos horas como siempre, la duración normal de siempre, así que gracias. Ajá. Uh -huh. Eh, dice buenas noches Mar... este, mañana vemos lo de, a ver, vamos a ver lo que más mandó esta Laurita ah, esa foto de... es de Laurita vamos a ver la foto de Laurita nada más, ok vamos a ver la foto de Laurita esto es en... compartir pantalla yo no sé por qué se descompartió la pantalla ahí está esta fotografía nos la mandó Laurita Y ay, eh, oh, mira Esa foto de que, que es, cuál es la historia Creo que ya nos había dicho la historia, ¿no? Oye, sí, parece un bebé ahí ¿Ya viste? Sí, se, se ve como un rostro, se ve algo ahí raro Yo veo como un rostro ¿Como un rostro? no Sí ¿Tú qué ves ahí? Yo veo como un rostro de un bebé pero la historia, ¿cuál era la historia? ya no me acuerdo, dijo que nos iba a mandar una foto, sí, pero ya no me acuerdo de la historia eso pasó anoche dice, ah, dice Laurita que eso pasó anoche, bueno mañana Laurita nos platicas con esto nos eh, retiramos el día de hoy, pero mañana empezamos con esta evidencia Bueno, Laurita, pero cinco minutitos, porque ya nos tenemos que ir, Laurita. Cinco minutitos, de verdad, Yo estoy los, tratando sí, de cumplir mi sé, horario. Solamente <ríe> dos minutitos. Les quiero decir algo rapidísimo. A ver, cuéntanos. Esa foto se tomó, esa foto se tomó el día de ayer por la noche. Y es verdad, ahí, en esa foto se ve mucha neblina. Y en ese pedacito de donde está la puerta, eh, mi hijo tomó la foto y se ve un rostro. Eh, lo que a mí me sorprendió fue que esa neblina que se ve, ese es lo que apareció, no se escucharon ruidos, no se escuchó nada. A mi hijo le da de repente por las noches estar tomando fotitos y esas son las cosas que aparecen. Tengo otras tantas más. Aquí no hay una historia, solamente les quise compartir esa foto. Eh, y bueno, no sé si tú tengas manera de editarle y ver si, si pues son cosas reales o son cosas que solamente aparecen así de la nada o que sean cosas que estén porque algo detrás hay mal puesto, no lo sé. Entonces eso qué? solamente era lo que les quería decir. ¿Por qué tomó por, ¿por fotografía a esa parte? Eh, porque él se pone en las noches a tomarle fotos a toda la casa, entonces no se enfocó exclusivamente ahí, sino si tú te das cuenta, tomó un ángulo para tomar todo lo del corredor de, de aquí, de la casa, que es casa de ustedes, y, y apareció eso así. ¿Y cómo entonces tomó. ¿Revisaron todas las Marte? fotos que tomaron? ¿Revisaron todas las fotos que tomaron? solamente esa fue la que hasta ahorita hemos revisado de todas las otras que ha tomado pero este nos vamos a dar a la tarea de, de ver bien lamentablemente yo he borrado muchísimas fotos en donde sí eh, aparecen cosas más fuertes y feas a eso yo no le veo nada tétrico pero sí sí se me hizo sorprendente el ver un rostro entonces mmm, no me da miedo porque no me da miedo, pero eh, lo que sí me sorprende es la mucha neblina que hay. Porque si observas la foto, hay bastante neblina. Sí, se ve, se ve como humo, ¿no? Exactamente. Entonces no me explico el por qué. ¿Por qué fue que pasó eso? Entonces um, me quedo con esa duda. Eh, y no le busco porque dicen que quien busca encuentra y pues bueno entonces solamente era eso no hay que desvelarnos porque luego se hacen unas ojeras muy feas les mando muchas bendiciones a toda la familia Andreita te amo Besitos, Oxlack, sabes qué hermosa mía bendiciones, bendiciones Oxlack. bendiciones a toda la familia hermosa a mis hermanos de verdad porque más que amigos es una hermandad hermosa los amo, los amo miles de millones y pasen la mejor de las noches y Dios les bendiga a todos. Y ya posteriormente, si me das oportunidad, te platicaré algo que le sucedió a mi padre en vida con sus primos. Y, y ya tú me dirás y si es algo muy oscuro. Muy bien, gracias, Laurita. Sí, claro, en la mañana, mañana este. Primero. Primero Dios, mañana. Primeramente Dios. Así será, primeramente Dios. <risa> gracias, Laurita. Estás muy bien, mañana. Muchos besitos o sea, para todos, para todos, para todos, para todos. Los amo. Besos, Laurita. Bye. Besitos, Sanreita hermosa. Bye, bye, preciosa. Bye. Bye, bye. Pues yeah, ahí, con, con esa imagen, nos quedamos esta noche. Mm -hmm. Mañana revisamos y que nos platique Laurita esa, esta, esa otra historia que nos tiene. Mañana 10, 10 de la noche, gente. este Como les había comentado, quiero que el, el, la transmisión sea la hora que, que estipulamos para que siempre sepan que si son 10, 10 y media de la noche es que ya iniciamos la transmisión. Antes teníamos un horario entre 9, 9 y media, 10, 10 y media, 11, 11 y media, hasta las 12 de la noche. Pero ahora estamos haciendo o queremos hacer este esfuerzo para que siempre sea a las 10 de la noche. El día que no hagamos, les vamos a avisar en redes sociales para que ustedes eh, sepan si salen de fiesta o no, no <ríe> se quedan o si tienen algo que ver, pero 10 de la noche, todas las noches, primero días, eh, estaremos transmitiendo y contando historias. Mañana les tenemos un tema, además de que vamos a revisar estas fotografías y lo que nos mandaron en WhatsApp, vamos a tener un tema para irlo platicando y si ustedes se animan también para llamar por teléfono y contarnos sus historias, miren qué mejor. Les agradecemos uh -huh. mucho que hayan estado con nosotros, les mandamos un abrazo y les decimos buenas noches. Abrazos a todos, muchas gracias por estar hoy aquí, besitos a Laurita, que espero que ya esté mucho mejor, a José, a Enrique, a Rebeca, que por ahí me estaba saludando, eh, a Maru, a Dark Angel, a Carlos B., bueno, a todos, a todos, a todos, besitos y muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por ahí, me dicen que los fines de semana deberíamos de eh, quedarnos más tiempo, pues sí, eh, pues veremos, veremos, saben que con sus likes, que con sus compartidas, que con sus llamadas, que con todo el apoyo que nos dan en todas las redes sociales, es que podemos eh, quedarnos más tiempo o seguir transmitiendo todos los días, así que pues sí, esperemos que todo vaya mejorando, eh, le mandamos un abrazo a Chachareando a Dani Lupita le mandamos un abrazote, gracias. Besitos. Gracias gente, los quiero mucho. Descansen, hasta mañana. Cumbia o ya directamente el. Sí, ah, estaban no. viendo la cumbia. Pero bueno, cumbia <risa> por un segundo porque nuestro patrocinador se va a enojar si no lo ponemos. ¿Pero baila si no no? ¿Yo por qué? Porque no voy a bailar a mí ¿Por qué le vamos a bailar? Ya que nos Que hagan una, una canción Un rap, ¿no? Un reggaetón Sería bueno que hicieran. Pues así que te gusta el reggaetón, pues, Pero la fundesa, no me gusta. Un bar un, un como de bar, del programa. Mm -hmm. Chao, María. Chao, Daría. Chao, Jano. Chao, José. Chao,